Estás entrando a Largemo, Largemo, Largemo, el universo oculto de Oxlack Investigador. Largemo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a esperar a que entre la gente a esta transmisión. A toda la gente que nos ve en Twitch, en Facebook, en YouTube también. Déjame ver si también invitamos a la gente de TikTok de una vez. Vamos a checar. Bye. Vamos a ver, sí. Iniciamos esto. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a toda la gente que está ahí, Nat. Ander Mora la donita, la donita de Oxlack, bienvenida donita la donita de Oxlack. Okay, vamos a ver hola Francis, hola Gabriel Hola. bienvenido Oscar, Hugo, Antonio Gracias, felicidades Sergio Gutiérrez, Marcos, Emanuel Vidal, bienvenidos, buenas noches, buenas noches a todos, todos los que estén viendo, Yo estoy aquí buscando el ángulo para poner la transmisión en otras plataformas. Pero me da mucho gusto que estén aquí, que estemos iniciando una noche más. Hoy ya es sábado, sábado 11 de junio del 2022, 10 con cuatro de la noche. Bienvenidos Carlos Almijo, gracias por estar acá también. ¿De qué se hablará hoy? Pues hoy tenemos una invitada muy especial. Ahorita se los voy a presentar. Pero. Listo. Vamos a ver si, si entra más gente para poder ya empezar esta transmisión. Mientras tanto yo aquí checo los ángulos. Bueno, Podría hacerme ahí. Sí, Parece que estamos ya también transmitiendo para TikTok. Le damos la bienvenida a toda la gente de TikTok también. Y toda la gente que me está viendo en Facebook, en Twitch, en Twitter, en YouTube. Hola, Gis, ¿cómo estás? Hola, Natalie, bienvenida. Acá en donde acá, bienvenido. Gracias a Carlos Abraham y a Gómez. Bien, pues, vamos a empezar. Max, ¿se escucha ruido o no se escucha bien? Pues, a ver, dígame. Sí, como Hola. ruido. Ruido? Ajá. De hecho, pensé que era mi ventilador y lo apagué y me vamos a seguir escuchando ruido. ¿Todavía sigue escuchando ese ruido? Sí. A ver, ¿sigue escuchando ruido? Sí. Sí. Ok. Ok, ok. No tenemos problemas técnicos. Ya no te escuchas. <risas> hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Sí te escuchas, pero con menos ruido, pues sí te escuchas un con ruido. A ver, déjame ver. ¿Se el micrófono? ¿sampo? Bueno, bueno, bueno, bueno. Oye, ¿se escucha el ¿Sí? ruido? ¿No? Es que estoy al lado de la calle y enfrente dieron una fiesta, entonces... No, no se escucha tu ruido. Sí, ¿no? creo que tienen música y así. Se escucha ruido, dice la gente que se escucha ruido, pero aquí no, tengo, no hay nada de ruido, entonces debe ser mi micrófono. Sí, ¿Ahora? se escucha ruido. Yo no tengo micrófono, yo estoy con el micrófono del celular, nada más. Ok, a ver, déjame de ver si la acomodo de otra forma. Entonces, cuando lo quité, ¿se escuchaba ruido? Cuando lo quitaste, pues no nos escuchaba nada. Ver, déjame conectarlo en otra parte. Ajá. se escucha como muy leve con el ruido, como si estuvieras una envoltura en el micrófono haciendo así, así se escucha. e não está. Não nos escutei, não é não Ya no te escuchas nada, Osk. Nada. Ni siquiera bajito. O sea, antes escuchaba como te escuchabas, pero con ruido, y ahorita nada. Ay, creo que ahora estoy yo sola. Hola, ¿cómo están? Bueno, mientras Osk se conecta, me presento. Yo soy Chio Guitrago, soy nutróloga. Eh, me invito a dar un live con él, pero estamos teniendo problemas técnicos, entonces hay que esperarlo un poquito, porque si estaba conectado, escuchaba, pero escuchaba como con mucho ruido. ¿Ya te presentaste solita? Sí, <ríe> mientras me, tú estabas... ¿Me escucho o ya no me escucho? Ya te escuchabas bien sin ruido. Ah, ya me escucho bien sin ruido, bueno, entonces pues bueno, ya lo mejoramos. A ver, permíteme un poquito, ¿eh? Uh -huh. Bueno gente, pues ya se arregló, teníamos problemas técnicos Y bueno, Chío Huitrago se presentó solita Aquí estoy Así que toda la gente de TikTok les doy la bienvenida Que nos están viendo de esta de este lado Y toda la gente de Facebook, YouTube, Twitch y Twitter también nos está viendo Así que buenas noches a todos, bienvenidos Estamos con nuestra invitada de esta noche que es Chío Huitrago Chio, bienvenida, buenas noches Hola Ox, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar contigo. Hace mucho que no platicábamos. Sí, ya tiene bastante. Oye, eh, mira, no he, no he dicho de qué va a ser el tema. Me gustaría que la gente eh, adivinara qué profesión tiene, saber de qué te ven cara, ¿no? Ox, les acabo de decir que soy. Ah, ¿Ya la regaste? Pero pues, siempre estaba, me dije, bueno, pues mientras, mientras llega, de una vez me presento. Ok, entonces ya olvídalo. Ya mi, mi dinámica de inicio ya valió. Okay. No, ya no. ¿Qué les dijiste entonces? Que, que yo era chovitado que soy nutrióloga y que mientras tú llegas, pues ya me presentaba aquí para que no estuvieran solitos. Bueno, pues mira, el día de hoy vamos a hablar sobre misterios también. Eh, será muy raro, pero yo creo que también hay misterios en lo que comemos, en la comida, entonces por eso invitamos a Chio, por si ella tenía algunos datos que nos fuera platicando y pues desarrollamos un tema que a mí me parece sumamente interesante, yo tengo algunas preguntas ahí extrañas para Chio, espero pueda responderme, si alguien tiene dudas puede también preguntar y Chio nos va a responder, dame un segundo Chio, voy a poner la musiquita para que me... Excelente. Para que haya. Dice que parecía enfermera. Que pareces enfermera. Sí, pareces como sí. enfermera, ¿eh? Ah, sí. Sí podría ser enfermera. ¿Nunca lo pensaste? No, pensé más en medicina, pero híjole, la sangre y eso, yo me desmayo, entonces. Ok, entonces. Pues nutrición es área de la salud, entonces estudié nutrición porque no ves nada de sangre y esas cosas. Sí. Gente de TikTok, buenas noches, si quieren ver a nuestra invitada, pueden pasarse a YouTube o a Facebook o a Twitch, estamos transmitiendo acá para que puedan verla, pero si me quieren acompañar aquí en TikTok, pues pueden escuchar toda la plática, les agradezco mucho que estén acá, Déjeme ver si los cambio de lugar. Es que ahora sí... No. Ahí está. Yo creo que ahí, ahí mero. Bueno, Chío, pues bienvenida. Ahora sí vamos a empezar con los misterios, misterios de la comida. ¿Sabes qué? Bueno, voy a preguntar algo que todavía no es misterioso. Voy a a Voy a preguntar algo normal, tú como nutrióloga. Si sí, hay mucha gente que de pronto eh, pida tus, tus servicios, si hay gente preocupada por lo que come, Sí, muchísima. sí, y más ahorita como que está el tema mucho de fijarse en el físico, sí, mucha, mucha, mucha gente, de hecho tengo más pacientes por su físico, o sea, que se preocupan más por el físico que por la salud, cuando debería ser al revés, o sea, debería haber más gente que se preocupe por la salud que por su físico, pero realmente la mayoría de pacientes que tengo es por, por lo físico. Ah, ok, o sea, actualmente hay una tendencia en el que la mayoría de gente se quiere ver bien, no estar Ajá, saludable. O sea, o quiere bajar de peso, sí, pero muchísimo por estar muy, muy delgados, delgadas, o quiere aumentar masa muscular y verse así, fuertecitos. Ok, sí, entonces. Y, o sea, sí tengo, por ejemplo, tengo pacientes con diabetes, con hipertensión, tuve pacientes con cáncer, pero son raros, o sea, es más en la población que que se va el va otro lobo por el físico. Ok. No, no estamos en Instagram, gente de TikTok. Pásense a YouTube o a Facebook para que puedan ver la, la plática. O si no, no la pueden ver, ¿verdad? Pero sí pueden ver a nuestra invitada. Si no, <risa> nos pueden escuchar simplemente en TikTok. Ok. Entonces, la gente actualmente se está dejando llevar por el físico. Sí. Es, que tengo algo que ver con estas redes sociales que actualmente estamos viviendo como TikTok, por ejemplo? Yo creo que sí, sí influye mucho. Y ahorita está de moda el body positive y que te quieras como, como eres y así, pero de todas formas todavía hay mucha población que el físico es bien importante y lo que les digas, o sea, alguien le dice que estás gordo, que estás gorda, o sea, se trauman tanto que buscan, no saben la manera que sea, pero la manera de bajar de peso. Y entonces se fijan mucho en el físico y más con, por ejemplo, en las redes sociales todo es perfección. Realmente es, es muy poca la gente que se sube tan es. Sí. entonces todo es perfección, ves los core powers y bien definidas o bien definidos, entonces pues son influencers y la gente busca parecerse a esa persona, o sea, vas a querer ser como él, porque Porque piensas que su vida es perfecta, que ella es perfecta o que él es perfecto y es lo que estás buscando, la aprobación. Entonces sí, siento que sigue influyendo mucho, a pesar de que el body positive está todo lo que da, pero sí. o sea, sí, sigue eh, como tú aceptarte tal cual eres, o sea, ser positivo con tu cuerpo, así, o sea, si sí, sí, sí tienes estrías, tienes granitos, si sí tienes sobrepeso, como, o sea, tal cual estás, así aceptarte, o sea, no cambiar nada. Ok. Pero, pero sí, o sea, y está muy fuerte esa tendencia ahorita que me parece muy buena pero aún así hay otra gran parte de la población que sí, el físico es como lo primordial, o sea, quiero verme bien, quiero estar delgado, quiero estar musculoso, musculoso, y, o sea, pues sí, su, su objetivo, dependiendo de cada persona. Yo te conozco desde hace, no sé, como siete años, yo creo. Y sí, hasta más, yo creo. Y, y siempre has estado delgadita. Ahorita traes una playera muy, muy holgada, no, no sí. sé si es una figura pero siempre ha estado delgada, ¿a poco si tú engordarías, si ¿sí te aceptarías? Pues sí, creo que es una pregunta, pues, difícil, porque yo me cuido mucho, pero por el tema de salud, ¿sabes? O sea, y sobre todo porque, pues, tengo familia con, bueno, antecedentes de, de diabetes, de hipertensión, entonces eso es lo que me tiene a mí cuidándome, ¿sabes? Más que el físico es, este, pues, o sea, no tener algún tipo de, de enfermedad, hoy, o a temprana edad, me explico, poder evitarla totalmente. Y también, pues, como soy nutróloga, tengo que dar el ejemplo. No tanto de ser delgada, yo como lo que necesito, o sea, no creas que... No como pasteles, no como taquitos, no como hamburguesas, oh, yo como todo. Realmente no llevo, sí, en serio, no llevo una dieta tal cual, o sea, si sí piensas que yo llevo en el desayuno como tantas tortillas, o solo eh, 100 gramos de tal cosa, no. Yo ya me conozco, ya más o menos Conozco mis porciones y, y pues es lo que como Pero si se me antoja un pastel, un helado eh, Hamburguesa Taquitos, los como ¿Por qué? Porque también es importante tener una relación Con la comida y no satanizar Ningún alimento, porque ningún alimento es malo Entonces sí, de hecho Pues me cuido más por el aspecto de Pues mis antecedentes familiares De enfermedades de, de diabetes, hipertensión Y pues para dar yo el ejemplo, ¿sabes? O sea bueno. que... Mira, que se me ahí, y, okay, ya que este, ya que estás de nuestra invitada, pues voy a, voy a, a, ¿cómo se llama? Voy a aprovechar para que me des una consulta, pero eso va a ser al final. Vamos primero sí. al inicio. Al final te voy a decir qué no me gusta de mí y que, en qué quiero que me ayudes. Pero Excelente. Mientras, vamos a empezar con las cosas misteriosas en la comida. Tengo una pregunta bien interesante, Chio. Yo no sé si has... Eh, eh, indagado tanto en el tema de la conducta del ser humano y de la alimentación, esto ya creo que es un campo antropológico también, yo creo que debería ser, ¿tiene que ver algo la conducta de las personas con lo que comen? Sí, bastante. O sea, Por ejemplo, a ver dime, dime. Este, ¿Qué pasa? Eh, cuando nos sentimos felices, contentos, estamos de buen humor, queremos comer, o sea, estamos muy felices y se nos antoja comer, sobre todo eh, eh, la conducta del hombre, cualquier festejo, ponte a pensar, cualquier festejo, cualquier boda, graduación, cumpleaños, eh, reunión con amigos, involucra comida. O sea, todo involucra comida, que sea una botanita, pero hay comida. Entonces sí influye mucho el, el que busca, ¿sabes? Ah, ok, ok, ahí estamos como en la parte social. No, yo, yo me refería a la Ajá. conducta de, de la persona. Si lo que comemos nos hace ser más agresivos, más pasivos, si de alguna forma lo que consumimos nos, nos da un carácter o una forma de ser, una forma de estar. Mira, ahí sí te lo fallaría porque no he indagado tanto, pero por ejemplo, con el tema de alimentos muy dulces que contienen azúcar, se activa en el cerebro, porque el mayor alimento del cerebro es el azúcar, entonces si consumes azúcar vas a estar más activo, ¿vale? Pero en cuanto a comportamiento, la verdad te mentiría si te digo ahorita una respuesta, no, no he investigado tanto al respecto, pero pues podría investigarlo y luego te, te la respondo. Sí, porque sería bien interesante, no estoy todavía tampoco tan empapado del tema, me parece que es algo que se podría desarrollar casi en una tesis, y donde se tendría que hacer varios estudios científicos para ver si a cierta persona se le da un tipo de alimento y, y esto cambia su, su comportamiento. Su comportamiento, de ajá. Estaría muy interesante. Porque, mira, pienso, por ejemplo, las carnes rojas. ¿Crees que comer carnes rojas te haga ser más agresivo? Realmente, pues, por, por el contenido de la carne roja yo no lo asociaría o no te diría ¿sabes qué? si te, esta sustancia te hace más agresivo, no o sea, del conocimiento que tengo realmente no, pero pues era cosa de investigarlo igual y, y hay algunos estudios que digan que sí, ¿sabes? pero hasta el momento no ok, entonces nosotros somos eh, seres ¿cómo se dice que podemos comer todo? sí ¿cómo se llama sí, eso? Yo, eh, ¿Omnívoros? ¿Omnívoros? Sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Sí, somos omnívoros. Sí. Ok. Eh, fíjate que hay gente que decide dejar de alimentarse y se tiende al sol para alimentarse de la energía del sol. ¿Has visto a esas personas? No, he visto que está muy de moda tomar el sol, pero alimentarse con el sol, pues realmente mmm, no lo factible. O sea, el sol, que te va a aportar? Solo vitamina D... Pero los otros nutrientes que la proteína y los carbohidratos y los lípidos, ¿dónde están? Entonces, totalmente sea, no, falso. ¿Nuestro organismo está diseñado para poder, para tener que consumir todas estas sí. calorías, proteínas y demás? Exacto. Pero o necesitado. sea, de, de todo. Que sí, ahorita hay muchas variantes de dietas, es que la dieta quieto, que quitan hidratos de carbono, o los vegetarianos que no comen carne, pero pues en sí podemos comer de todos los alimentos, ya depende, pues, de la dieta que se adapte a ti, a tu estilo de vida, a tus creencias, ideologías, entonces, pues, ya es de cada persona. Pero en sí deberíamos comer de todo. Fíjate, te, te voy a contar una anécdota ahorita que me estoy acordando de esto, para que no se me vaya a olvidar. Un día uh -huh. fui a... El, a Guanajuato, era el Festival Cervantino, ah, ah, pues, en Guanajuato, tú sabes de Ajá. eso del Festival Cervantino, sí. me encontré con unos chicos, como yo iba solo, me pegué ahí a una bola de chicos y chicas, y, y me pegué a ellos, y entonces en la mañana es de vamos a desayunar, sí, pero una de las chicas, eh, precisamente era el día en que decidió ser como vegana, o sea, sí. había, había como comido siempre normal, pero ese pinche día se le ocurrió empezar a ser vegana, ¿no? Entonces, <risa> entonces empezó que quería forzosamente un lugar donde vendieran comidas uh -huh. así solamente de verdura. Está y, bien. Ajá. Y, ¿no? y, y pues para su suerte de ellos y para mala suerte mía, sí encontramos a una como, <risa> como un negocio de comida hindú o asiática. Algo raro, pero sí Ajá. era como vegano el asunto. Entonces, a la hora de que nos traen la carta, eh, pues yo ya no supe ni qué pedir, mejor le esperé a que ellos pidieran, y esta chica, recuerdo que pidió, para empezar, como un, eh, como una, un líquido, pero como de pasto, de, ¿cómo se llama? Clorofila, algo así. Ah, clorofila, ajá, sí. sí. Pidió eso para empezar. Y bueno, y se lo trajeron, y se lo tomó, <coughs> y él estaba, el restaurante era de dos pisos, pero el piso de arriba estaba recorrido, o sea, tú podías ver el segundo piso muy claramente, uh -huh. y en el segundo piso estaba el baño. Entonces, si tú querías ir al baño, subías las escaleras y estabas en el segundo piso y te, ve, se, te veía toda la gente uh -huh. para ir al baño. Uh -huh. Entonces, eh, pues resulta que, que ella se tomó la clorofila, yo dije, yo voy al baño, y cuando cuando escucho están toque, toque, toque, toque como desesperadamente y bueno ya cuando abrí pues ya toda la puerta y todo el piso estaba vomitada de cosa verde porque la poquito. chica la chica inmediatamente después de que se lo tomó yo creo que le hizo algo en el estómago Ajá. Fue, y quiso entrar al baño y yo estaba ocupado yo y de ahí toda la gente la vio cómo se vomitó ¿Qué, qué, qué, en pena. la puerta del baño por comerse esa cosa de clorofila. ¿Qué le sucedió ahí? ¿Qué piensas que haya Mira, pasado? Mira, pues igual y su, su estómago no lo toleró, no le gustó el sabor y, y le dio asco y lo vomitó. Pero con el tema de la clorofila, ahora está muy de moda la clorofila, la gente se lo toma cho, porque te da beneficios y mil cosas más. Hasta el momento, no hay ningún estudio científico que compruebe que la clorofila te da algún beneficio a ti como humano. La clorofila hey. solo es para las plantas pero hasta el momento no hay algo científico que te compruebe que si te da algún beneficio, ¿sería cosa de estudiarlo? Igual y sí, igual y no, no sabemos todavía. O sea, pero, es, pues, está en moda lo, a consumir clorofila, pero sí, ningún clorofila. Este, estudio científico dice que te hace bien, es que la clorofila es como si fueras una vaca, ¿no? Comer pasto o sea, y así. Ajá, pues la clorofila es lo que producen las plantas con, con la luz del sol, es su alimento, entonces producen la clorofila, los de energía, alimento, todo eso. Por eso para las plantas, es muy bueno te digo, o sea, hasta el momento la gente lo toma te venden los botes de clorofila, tú llenas tu vaso de agua, le pones unas gotitas, se pinta de color verde. Sí le he probado, realmente pues sabes como a tipo menta mmm, sin sabor, como pues, así menta muy muy muy ligera, la que yo probé, pero realmente no no te da ningún beneficio. Así, hasta el momento que lo que se conoce, de lo que he investigado y todo eso, no hay algún es, pues sí, bien científica quería ¿sabes qué? La planfía te ayuda a tal, a tal, a tal, tal. No. Entonces, pues, pues si te gusta tomar, si te gusta el sabor, pues tómatela. Pero así como por algún beneficio, no. No, no en realidad no tiene ningún ningún sí. beneficio que haya sido. Muy bien, mira, eh, tú tenías algunas cosas, algunas curiosidades, algunos misterios. Sí. Sobre la comida, ¿puedes empezar con algunos? Cuéntame. ¿Cuál te gustaría que empezáramos? ¿Como que los primeritos o ya más...? Pues yo, yo creo que vamos a campechanearle algunos que son muy sencillos y algunos que son más eh, interesantes, más como para Va. platicarlo, ¿va? Okay. Para que vayamos así. A ver, cuéntame uno, uno, uno de, pues, más, de los, más que misterio, los mitos, mitos de, de alimentos, que se llega a confundir muchísimo, es que, por ejemplo, el elote y la papa no son verduras. O A sea, si tú comías verduras comiendo elote y papa no son verduras. En nutrición se consideran cereales, o sea, cereales. carbohidratos. Ajá. No son la papa y el elote. El no elote sí no son verduras y mucha gente suele confundirlos con verduras, y está, pues está bien porque no no tienen la información, pero sí no son verduras. Oye, a mí me encanta el elote, o sea, me fascina, ah, sí. es tan rico, ¿verdad? ¿Qué alimento más maravilloso? Es delicioso, deli delicioso, y en México se puede preparar de mil formas, tortilla, champú con el maíz, tortilla, champurrado, eh, no, mil. Mil, mil, mil cosas, mil. gorditas, sí. tacos, pa este, <risa> este, Fíjate, el, que... del elote, tengo otro dato curioso, por la, por la forma genética que tiene el elote, o sea, ya el gente como crece el elote, siempre la mazorca va a tener 16 filas de elotitos, así de granitos. Ah, siempre hay siempre 16. van a ser 16, ajá. Eso ya está genéticamente porque, pues, así está el elote. Oh, yo no sabía, o sea, 16 hileras de... Ajá, está, está la mazorca, entonces van a ser 16 hileritas yo no, no, no, no lo había pensado no, pero siempre, porque hay unos elotes que tienen unos granos bien gordotes pues, sí, pero pues por lo regular, los elotes algunos, bueno, pues, o sea, supuestamente por la genética, como ya están diseñados porque está todo modificado van a tener, siempre va a ser para el, eh, la hilera por lo regular es decir, cuando empezó el hombre primitivo a poblar eh, América y se encontraron con esta con este cereal que es el elote, ¿no era como lo conocemos ahora? Eh, pues hay de mucha variedad, no ahorita, pues yo creo que se está bien modificado, realmente te mentirás y te digo que era diferente, porque tenemos muchísimas, muchísimas variedades, creo que son más de 100 de lo que he investigado, tenemos más de 100 variedades de, lo, de maíz en México, Oye, ¿y esas 100 variedades tienen los mismos nutrientes o componentes? O cómo? Por lo regular, sí, porque es de la misma familia. Cambiará muy leve el aporte de vitaminas o minerales que te dé cada uno, pero en sí, es, el, es realmente será como la misma cantidad de aporte de hidratos de carbono, vitaminas, minerales. Ok. Sí, sí, pues bueno, el maíz ese, se supone que es el alimento que nos dio Quetzalcóatl, que nos hizo hombres. Y es el que seguimos comiendo y seguiremos comiendo para la eternidad, parece. Ah, para y creo nosotros, que, creo de que los... se le conoce como el oro, oro amarillo, algo así, ¿no? Como algo de oro, ten entendido. Mm, no sé, pero debería de serlo, ¿eh? Sí, Porque... Algo así me he escuchado, entonces igual y tú sabrías. Creo pero que eso que... es como el oro, algo así de oro de México, algo así había escuchado. A ver si alguien en los comentarios sabe que me corrija, pero algo así escuché. Fíjate que en Europa eh, lo que es, es su alimento así es el trigo, ¿no? Ajá, sí. sí y la papa, también, la papa también es como base de ellos. Muy bien, entonces Porque, no... Por ejemplo, ah, discúlpame, continúa. ¿no? Dime, dime, dime. No, la papa, eh, pues antes eh, empezaron eh, a tener crisis en Europa de alimentación y, y no había recursos, no había comida. Entonces la papa era un alimento que se daba mucho en Europa y como era tan económico, pues empezaron a que la papa a la base de su alimentación. Entonces, por ejemplo, en Irlanda, sobre todo, hay mil recetas con papa. Ok. Por lo mismo, ajá. Entonces, pues ya se quedó de, pues, para siempre. Entonces, la papa y el elote no son verduras. No, son cereales. En nutrición se consideran cereales que serán hidratos de carbono. Ok, bueno, eso ya sépalo para que... Eh ahí puedan engañar a sus hijos y decirle, no, no te voy a dar verduras, te voy a dar hidratos de carbono. <risa> <risa> sí. Buena opción. Ok, bueno, muy bien, oh, a ver, dime otra cosa, otro misterio. ¿no? Otro claro. misterio, hay uno que, que no, no sabía, yo no lo sabía hasta que lo investigué, que se hizo muy curioso y que dije, wow, porque estábamos de acá de onda, las zanahorias, baby, no existen. O, sea, o sea, sea, si tú pensabas que las cultivaban y así, de así chiquititas las sacaban de la tierra, no, no oye, existe. O sea, maluma Baby sí existe. Maluma Baby sí existe, es real. Pero, sí, las <risa> Pero las zanahorias Baby no. Lo que hacen es que a la zanahoria de tamaño real la cortan y le dan la forma de, de la zanahoria Baby. No sé qué sea una zanahoria, baby. La zanahoria, baby, son unas zanahorias chiquitas que venden ya empaquetadas. Ajá. Sí, ajá. Ahí está la zanahoria normal, la que tú conoces, la naranja común y corriente que veis en el supermercado, en, en el mercado así normal. Ok. Y está la zanahoria, baby. La zanahoria, baby, cuando tengas oportunidad de una foto, son zanahorias pequeñitas, chiquitas, súper bonitas, bebecitas. Okay. Entonces... Yo, yo, pues, sí las he visto, las he consumido, pero yo la verdad creía que así salían de, de la tierra, ¿sabes? Así como que las cultivaban, sí. pero no, o sea, las zanahorias grandes, las normales, las cortan y las ponen de esta forma de, de zanahoria chiquitita. Yo no sabía, bueno, ¿y para sí, qué? Tengo... ¿Y qué? Pues solo para la los... que... O sea, ¿la gente compra más esas zanahorias, baby? Es más atractiva, es chiquita, se ve más bonita, está toda finita, ya está lavada por lo regular, entonces... que suele... quieren ser kawaii, ¿no? Sí, ajá, fíjate, que están bien bonitas. Realmente <risa> <risa> es una zanahoria normal, común y corriente. solo Y okay. suelen, suelen cortar las zanahorias que están como feas, que no se pueden vender al mercado porque están muy feas. Ajá. Entonces las cortan y la le dan forma de zanahoria chiquita, o la zanahoria baby. Oye, eso no, no, no lo sabía. Pero sí. Qué raro. Yo nunca he comprado zanahoria baby, pero y bueno. Y te la venden más cara, ¿eh? La venden más cara sí, a Sí, unas? sí la venden más cara. Así sí. que mira, ni, ni te esfuerces en comprarla, mejor cómprate la zanahoria normal, las rayas y es lo mismo. Casi no como zanahoria, fíjate. Debería, sí. te aporta si no, vitamina. ¿Qué es eso? Exactamente lo que te iba a preguntar. Si no como mucha zanahoria, ¿qué me pasa? Pues pues nada, realmente, o sea, con que consumas otro tipo de vegetales estaría excelente, pero no tienes que ser fan nada más de una verdura, consumas de todo y de vez en cuando zanahoria estaría muy bien, pero por ejemplo la zanahoria te aporta vitamina A, y la vitamina A pues es para los ojitos, para que veas mejor en la noche y tú veas mejor, pues sí. O sea que los búhos comen muchas zanahorias. No se puede la alimentación del bú, pero yo supongo que sí. sí deberían. deberían porque trabajan de noche. <risa> dice, dice Mazapán Mon, Monolillo. Mito, ¿comida afrodisíaca es real o no? Es mito. Así es de mito. que, por ejemplo, de que el chocolate, los camarones o los mariscos son afrodisíacos, no. Lo que en realidad pasa es que son alimentos que estimulan tu torrente sanguíneo. Y te dan como, pues, pues te ayudan a, ¿sabes? Pero Ajá. así como que no, es que si, como, por ejemplo, estés si mucho chocolate o los mariscos, ya vas a andar acá, bien pasión O sea, no. O sea, no. O sea, no, te aportan beneficios como, te digo, aumentar el torrente sanguíneo y, y es como más reglas, pero no, no hacen como que estés más. ¿Me explico? que dicen eso que los ostiones, por ejemplo, que si los comes. Ajá, ¿son afrodisíacos? No. ¿No? No, la zanahoria rallada con limón y chile piquín está bien deliciosa, sí. La zanahorias rallada con limón y chile piquín está bien deliciosa, sí. <risa> Hay muchos eh, muchos preparados en diferentes partes del mundo que te los venden como afrodisíacos. A esta bebida, ah, sí, sí, ya es afrodisíaca, y es afrodisíaca. Entonces, ¿no existen las, las bebidas ni comidas afrodisíacas? No. O sea, existen alimentos que te ayudan a, pero no que te vuelvan a caer en fashion y es como, sí. ¿sabes? <ríe> ok, solamente dices que el, hacen circular la sangre más rápido. Sí, ajá. Y pues, por ejemplo, a los hombres, pues sí les ayudará. Va pues, un poquito más, ¿no? O sea, luz. Sí, sí podría ayudarles a los hombres, sí. Sí. Pero o en sea, realidad no, no es... No es como que de verdad... Te... Como que te prenda, no. ¿La yumbina qué tendrá entonces? La yumbina, híjole, la yumbina... Sé que es como para las vacas, ¿no? Sí, como sí, como para, para los caballos y bueno, eso. Tengo entendido que lo utilizan los veterinarios como para cruzar a los animales, para que estén como... Ahí sí los prende, o sea, los pone... Ajá, ahí pastor. sí los tiene, porque... Ajá. Entonces, pues, yo creo que pues, tiene el mismo efecto en las personas. Pero imagínate, si a una vaca, el tamaño de la vaca, cuánto pesa la vaca, o sea, cómo la pone, imagínate un humano. Hay que tener cosas, sí, no. pues sí, sí, o sea, consumir eso, porque no lo recomendaría para nada. No, yo creo que también he escuchado gente que se ha muerto por consumir yumbina, porque no saben la dosis. Y es y que digo, no O si va a, si a ser tóxico para ti o, o alguna alergia, o sea, no sabes, o sea, yo sí, no en mis tiempos, eh, los chicos conseguían eso para dársela a las chicas. Imagínate, sí, sí, he escuchado de eso que, que se utilizaba y, y se utiliza de repente. Pero si sí no, tengan cuidado, y no, si sí, no, la pueden matar. Exacto, dice Andrea. En Colombia hay una cosa que se llama el cho, chontaduro y dicen ser afrodisíaco. ¿Qué es chontaduro? Nunca la había escuchado, chontaduro. Que nos diga. Andrea, Andrea es mi novia ahí te la presento. Mira, ahí sale Hola. la pantallita. Hola, Andrea. Ay, ¿es de Colombia tu novia? Uh -huh. wow ¡Qué cool! Sí te he visto fotos con ella en Instagram. Siempre le doy like. Ah, bien. Sí. Muchas gracias. qué nos diga que es el chontaduro? Es una fruta, dice Andrea. Chonta, Chontaduro. Aquí tengo mi lápiz. Ok. No, es que parece como un durazno, o no, no, no, nunca la había escuchado, fíjate, wow, qué cool. No, la verdad, no, no lo conocía, no, no sabía de esa fruta. Si alguien eh, es de otro país y sabe sobre una comida supuestamente afrodisiaca, díganosla aquí para conocerla. Chotaduro con miel, chotaduro con miel. Chontaduro, es una fruta, quién sabe, es así. ¿Sabes qué? Que no dejan pasar todas las frutas a todos los países. No, no te dejan. No. Entonces hay muchas frutas que no conocemos en México, y de otro lado, hay mucha fruta en México que no se conoce en otros países. Es, es muy interesante eso. Es que es porque eh, o, o no es, pues no se puede dar, o sea, no se desarrollaría la fruta. O por alguna plaga o algo que pueda contaminar, pues, las frutas o verduras que tenemos ya aquí, ¿sabes? Como es otra especie, o sea, será complicado que esa nueva especie se adapte a México o que, pues, pueda como dañar a otras, pues, especies de frutas y verduras que ya están aquí establecidas. Por eso, por eso hay tantas frutas de otros países que no conocemos. Por ejemplo, esa jamás la he escuchado. No, yo tampoco. Chontaduro me suena como... Como no, no sé, mira, dice, aquí tenemos dos, dos preguntas. Uno, los an antioxidantes de frutos rojos alargan la vida, ¿cierto o falso? Los antioxidantes, ¿qué hacen? Ok, te, te ayudan a, a que no te enfermes tanto, a que tu piel esté más bonita, más hidratada, porque eh, en la vida diaria hay radicales libres, ¿vale? Y La contaminación, la suciedad, cosas va a haber radicales libres siempre, entonces los antioxidantes llegan a atacar esos, a esos radicales libres y evitan el envejecimiento, tener el cabello feo, la piel fea, entonces sí te ayuda, no es como que consumo antioxidantes voy a ser eterno o voy a vivir 200 años, no, pero pues sí te dan un plus. ¿Qué, qué animales, qué animales, qué... Este... ¿Comida trae antioxidantes? Todas tanto. las frutas, todas las verduras, por ejemplo, las fresas, frambuesas, tienen muchos antioxidantes. ¿La manzana? Sí, sí, sí la manzana también tiene antioxidantes. Si tú consumes, por ejemplo, los, los multivitamínicos no son necesarios. O sea, de verdad que, dame vitaminas, no son necesarias. Si tú consumes frutas y verduras en tu vida diaria, créeme que comprar multivitamínicos no, no es necesario. Ok, ¿qué son multivitamínicos? En esas frutas y verduras ya van incluidos los antioxidantes. ¿Multivitamínicos son las como este. Las vitaminas, las vitaminas. de que, ah, vitaminas, ¿Qué? ¿sabes quién te vitaminas? Porque me siento muy débil. No, hombre, come frutas y verduras y con eso. Ok, ok. <risa> ya, ya está así con ese ánimo, hasta me dan ganas como de tener un platito <risa> de frutas y verduras. Sí, con limoncito <risa> de chile y tajín. <risa> sí, dice es súper rico. Y aquí dice Esther. ¿Qué tal cuando un aguacate ya está demasiado maduro, pierde sus nutrientes o no? Pierde algunos, pero es muy poca la cantidad. La forma en que una fruta, por ejemplo el aguacate o algún otro tipo de fruta, verdura, pierda nutrientes es al ponerla en contacto con el fuego. Por ejemplo, hervirlos. ahí sí ya pierden un poco. No pierden completamente los nutrientes, pero sí pierden perdiendo un poco los nutrientes. Por ejemplo, en el caso del brócoli que va cocido, para que no pierda tantos nutrientes, ¿qué tienes que hacer? pones la olla a hervir con agua, entonces ya que esté el agua hirviendo, la metes 5 minutos el brócoli, lo sacas y listo, no pierde tantos nutrientes, a que si pusieras el agua, pones el brócoli y hasta que hierva, ahí sí ya va a perder más nutrientes. Uy, que es que así me como el brócoli, o sea, súper hervido, entonces digo yo, si estoy comiendo un arbolito que me está dando vitaminas, pero en realidad ya se las quitamos. Pues sí, te digo, o sea, no lo pierden completamente, no pierden completamente los nutrientes, pero sí, este, sí, sí perden un poco. Entonces, para evitar eso, no ponen los tantos, no exponerlos los tantos al, cal, al calor. Muy bien. Mira, Lizette Martínez dice, ¿es verdad que las carnes transmiten la manera en que fueron desvividos los animales? O sea, como la energía? Eh, yo no, yo creo, creo que, que... O toxinas. O toxinas lo que les inyectan para que crezcan, para que todo esto... Pues mira, ahorita ya no vamos a encontrar, siendo, siendo sinceros, o sea, una carne así natural que no esté... Pues, con, pues sí, con ese tipo de hormonas que le dieron al, al pobre animalito, no la vamos a encontrar, o va a ser muy raro. Entonces, sí, sí llega a... Si sí no la transmiten, nos transmiten más toxinas, por ejemplo, si el animal se murió sufriendo, aparte que produce toxinas, si tú te las comes, la carne va a ser más dura... Y, y sí, y de hecho tú lo puedes notar, Ox. o sea, si te pones a pensar en tus papás, tus abuelitos y te cuentan cómo eran ellos, o sea, comían de todo, pero había menos enfermedades, había menos cáncer, había menos alimentos ultraprocesados, había menos conservadores, todo era más natural, por ejemplo, por mis papás me cuentan de que mis abuelitos, por ejemplo, mi abuelita por parte de mi mamá, mi bisabuelita sería, tenía su... su pues sí, su huertito tenía eh, sus, sus gallinas, tenía ahí y le agarraba los huevos, entonces todo era bien natural. Tenía las vacas y de ahí agarraba la leche, todo era súper, súper natural. Pero ahorita encontrar algo así, pues es muy raro. Y, me, y más nosotros que vivimos en una ciudad, o sea, no hay forma de encontrar algo tan natural. Por eso ellos como que eran más longevos. En la, sí, o sea, en la chécalo y casi no tenían enfermedades. Y ahorita te pones a pensar, y hay, mil, hay más enfermedades que antes, igual no se han descubierto, no sabemos, pero hay más enfermedades, hay más alergias, eh, hay más cáncer, o sea, todo está ya con conservadores, o sea, es muy raro encontrar un alimento que no tenga conservadores, que no tenga, pues, más químicos, o sea, está muy complicado. Y yo siento que sí influye mucho, pues, del avance que hemos tenido, porque sí, los alimentos nos duran más tiempo, o es más fácil conseguirlos, pero pues... Uh, pero, pues, o sea, ya más conservadores o más químicos o más procesos para poder conservarlos más tiempo o conseguirlos más fácil. Muy bien. Que... Dice Monse que qué guapa eres y que le pases, que pases tips. Antes tenías un canal de belleza o algo así, ¿no? Pues, de hecho, el canal de YouTube que, que pues, te empecé y tú me apoyaste muchísimo. Al inicio yo quería ser, pues, la, la beauty blogger, la que sea tips de belleza y así, pero pues luego, como que empecé a estudiar nutrición y me di cuenta que pues me gustaría más, como pues cambiarlo a, a nutrición porque estaba ahí toda perdida con mis temas de, de tips de relaciones cuando ni tenía novio en ese entonces <risa> y, de, y de belleza cuando necesitaba maquillarme. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues ya estoy estudiando nutrición, lo puedo compaginar y pues ahorita pues ya mis, mis temas son más de, de nutrición. <risa> Sí, y sí, siento sí, que ayudo más a la gente, eh, enseñándola a comer un poquito de lo que yo les puedo cortar, uh, maquillándome. Es que respeto a las chavas que se maquillan porque, wow, he aprendido muchísimo. Pero sí, o sea, a mí me gusta más como ayudar a la gente, eh, enseñándole a qué comer. Este, de hecho, tu canal era que decías que eras la chica, tu chica sí, ideal. Sí, ¿no? chica ideal, la gente... Y me muerte el labio bueno Ay, ya sé, ahorita me acuerdo y me da pena como que... Oh. ¿Cuántos años tenías? Ay, pues empecé como... Ay, yo creo que tenía como 18, ¿no? O oh, no, más sí. chiquita como 10, 15, no, como 16. Hombre, ¿En serio? No no puede ser porque yo no hago amistad con menores de edad. No, sí, estaba chiquita. No puede Ay, ser. A veces, entonces tú no estabas tan grande. O sea, no estás grande, pues. <risa> ya estás grande. ya está, ya, <risa> somos, ya somos casi señores ahorita, Pero, <risa> pero <risa> sí, tenemos más bebés y, y sí. <risa> ok, mira. Aquí hay una pregunta de Chuchín Mix. ¿Los frijoles son buenos o solo ocasionan gases? Son buenos. Los frijoles ajá, son una fuente de proteína, son, ajá, te aportan proteína de origen vegetal. Por ejemplo, para las personas que son vegetarianas, son excelentes las leguminosas. Leguminosas son frijoles, habas, lentejas, entonces sí son muy buenos. Y por ejemplo, si te causan muchos gases, un tip que te puedo dar es que un día antes de cocinar los frijoles, allá que los limpiaste y les quitaste las, las piedritas que se les quitan, los pongas en un recipiente con agua toda la noche, remo y déjalos remojados toda la noche. Ya que los dejaste remojados, ya a la mañana siguiente tiras el agua que en la que estuvieron remojados, y ahora sí los coces como tú normalmente los coces, y es una forma en que ya puedes evitar lo, los gases. Oye, fíjate que ese tema es interesante porque hay gente fifi white chickens, o gente payasona que, que sí no come los frijoles precisamente por le, la idea de los gases, ¿no? Sí. Sí, o simplemente porque, pues ven que los frijoles, por ejemplo, también con los nopales, son como comida humilde. Ah, como comida humilde. No, ¿sí, no, es una cosa deliciosa, a mí me encantan los nopales, los frijoles, me encanta todo. Pero así, o sea, si en ese tema, bueno, lo he visto mucho, sobre todo en Twitter, que luego lo twittean, que, que frijoles y nopales como que no, o sea, ¿cómo crees que van a comer ellos frijoles y nopales? Oye, fíjate que cuando vino Andrea, y bueno, también cuando han venido otros amigos <risa> extranjeros y les damos nopales, es como que se sorprenden mucho y dicen que son cactus. Eh, si ¿sí <risa> tienen este nutrientes o por qué nos comemos los nopales? Sí, sí tienen nutrientes, y sí, o sea, eh, los, los, los nopales se consideran verdura, en nutrición se consideran una verdura, nos aportan nutrientes, aportan vitamina C, si no me equivoco, sí, C, ¿Sí? Hierro Y no recuerdo qué más Pero sí son buenos, aparte nos aportan fibra La fibra nos da ansiedad O sea, hace que nos sentamos más llenos ¿Vale? Y por ejemplo, algo del Cactus que, que digo mmm, Se me hace bien curioso Es que esta planta, bueno no el cactus Digo los nopales Los los nopales por ejemplo Te dan, te dan la, la penca del nopal Que es una verdura Y aparte te dan un fruto que es la tuna Y ¿Sí? la tuna es una fruta Sí. Entonces, de la misma planta encuentras verdura y fruta. ¡Qué maravilla! ¿no? Y entonces digo, wow, y los, dos, y los dos son deliciosos. Sí, claro, porque te. O comes. sea, imagínate, la en una planta. sola planta que te dé fruta y verdura, es como, ¿dónde wow. encuentras eso? Sí, maravilloso. Y bueno, uh -huh. los antepasados, obviamente, nos dejaron este, este, esta comida y por eso la seguimos consumiendo: los frijoles, las eh, los, los nopales. Ellos sabían desde, desde que comenzaron a sobrevivir y ser sedentarios, eh, a que, que esto les, les beneficiaba, comer de esos nopales. Sí. Qué que, que interesante, y, que, y ¿sabes qué? Que no le damos, precisamente como tú dices, el valor que merece al maíz, al frijol, al frijol, a los nopales, es nuestra alimentación original. ¿no? De alimentación, sí. Y mucha gente, como dices, lo considera como comida humilde, cuando es algo delicioso, no hay comida humilde, es una verdura, es una fruta, es un cereal. que tiene de humilde? Qué tontos, qué tontos que si decimos ese tipo de cosas, ¿verdad? Oye, ahorita que hablan de los antepasados, eh, no recuerdo qué cultura aquí en México... Fue la que, bueno, tengo entendido que empezó con el pozole, pero el pozole lo hacían con carne humana. Sí, no sé sí. si fue la azteca. Son los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas ah, tlaxcalteca. eran los que hacían su, su pozole con Ajá. carne humana, precisamente. Y los españoles al ver eso, pues se, este, se sorprendieron y les prohibieron que hicieran eso. Y cuando ya empezó la conquista y seguía pues la tradición del pozole, pues entonces eh, le pusieron carne de puerco porque era la que se acercaba más a la carne humana. ¡Oh, ya! ¡Qué interesante, ¿no? De hecho, hace poco escuchaba un podcast de así como de asesinatos y esas cosas y decían que supuestamente que la carne de, de humano, el sabor es como similar a la carne de cerdo. No sé, que no que sé, la verdad no, no sé, no sé, pero sí. eso decía. Oye, y no quiero saberlo. ¿Y tú sabrías si tienen nutrientes la carne de cerdo? Sí, mismo. obviamente tendría, claro. Pues el sí. aporte de proteína como cualquier otro tipo de carne te aportará proteína. Pero pues, teniendo tantas proteínas? La verdad no, no, no. Sí. ¿Qué intenso, no? Si en algún momento estuvieras en un accidente eh, y solamente te quedara el cuerpo de alguien ahí para alimentarte y poder sobrevivir, ¿lo harías? ¿Te cortarías un pedazo de, de pompa o de, de chamorro o de cachete? Sí, por Yo creo ¿no, que es para sobrevivir, sí. Sí, o sea, obviamente es no. no como, o sea, si sí, sí, sí, tengo canina. un supermercado a un lado y aquí, el cuerpo, pues obviamente voy al supermercado. Pero si es para sobrevivir, si no tengo otra opción, pues ni modo. Sí, no puede se ve ser. Muy fuerte, creo que será muy fuerte, Ox. Una vez fui, me llevaron de la universidad, me llevaron al rastro, no sé con qué fin. Ajá. Yo sufrí mucho porque yo soy muy amante de los animales. Como carne, pero sí me gustan los animales. Y no, o sea, yo estuve como que una semana sin comer carne porque fue muy fuerte para mí. Y eso que no vi nada, o sea, yo no quise entrar a ver cómo mataban a los animales pero el simple hecho de, de escuchar y así, híjole, y ver la sangre en el piso es muy fuerte. Entonces, okay. sí, que será muy fuerte y no, al final, al final no terminará comiéndomela, o quién sabe, pero sí. Oye, hablando de eso, hay gente que va a los rastros, más hombres, van hombres a los rastros, eh, y compran un vaso de, de sangre y se lo beben así. Eso es como cuando te quieres ser muy hombre. Entonces, los que son muy hombres, van al rastro y se toman sus vasos de sangre. Eso es... Eh, ¿Hay algo, algo de vitamina? ¿Hay algo de poder en serio o algo así que, que les haga? De vitamina realmente no he investigado quién nos poder aportar la, la, la sangre de, del animal. No sabría. Sé que la consumen algunas culturas, pero, híjole, yo no la recomendaría. O sea... Mmm... Como poder, no, no creo que te dé poder, no creo que ningún alimento nos dé como superpoder, como espinacas que te ponen poderoso, no. Uh -huh. Pero este que hablas de eso, hay una cultura, de hecho, no recuerdo el nombre, voy a investigarla, pero es una cultura como en África, uh -huh. que de eso se trata. Trata, eh, eh, hay como un tipo de concurso donde en la persona que esté como más panzoncita, más gordita, o en una persona, el hombre, el hombre que esté más, eh, con el abdomen más voluptuoso, es el que gana y es el que va a, a dirigir la tribu. ¿Y cómo le hacen para engordar? O como para subir de peso, una leche de vaca, ajá, a la vaca le le hacen, le cortan aquí la yugular, sacan la sangre y se la tienen que beber pero así al hilo. ¿Y por qué tiene que ser al hilo? Porque la sangre se coagula, y si ya se coaguló ya no se la pueden tomar. Y, muy, bueno, y lo que estuve investigando de esa tribu es que a muchas personas, bueno, no, a muchos este hombres que hacen eso, les dan diarreas horribles, les da vómito, están mal del estómago, pero, o sea, no se recomienda, pero pues es lo que ellos hacen su tribu y su tradición. Oye, Y, y sí, por pero, eso suben de peso. Pero, Realmente, ah. digo, no, desconozco los nutrientes o, lo, o las calorías que nos puede aportar la sangre, es un dato que no he investigado, pero sí, así le hacen. Aquí dice Frank Reyes, tiene hierro. Ah, tiene hierro, sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, Frank, lo había olvidado. <risa> eh, eh, entonces, ¿por qué te hace inflarte de la panza eh, esa sangre? ¿No sabes? Realmente desconozco el dato, no, no te lo podría dar. Ahorita no, te digo, o sea, no investigué tan a fondo, solo leí lo de la tribu que hacían eso para engordar. Y que si tuvieran el lacto más voluptuoso, es el que gana pero así le hacen para aumentar de peso, realmente no, no sé qué más consuman o si eso es nada más que a la base, pero es una de las cosas que hacen para aumentar. Te voy a investigar y te respondo. Va, mira, aquí dice Lisette que su abuela prepara la sangre o murcia, sepa qué será, pero está rica, es la moronga, ¿no? Ajá, sí. Así ya que se cose ¿no? Y ya se la come. A mí me encanta así con chilito y en tacos, es increíble. Fíjate ¿No? que eso no me gusta, Ox, no soy, no, ahí <risa> sí se la veo. ¿En serio? Está rica la moronga, sí, Deberías de intentarlo. Sí le he probado, sí, sí le he probado, pero híjole, no, no nos llevamos bien. <risa> <risa> ok, mira, sí. dice la doñita de Oxlack. Otra pregunta sobre café keto. ¿Qué contradicciones tiene para la salud? A ver, eso no le sé qué okay, es eso. El café keto, pues todos los cafés que te venden así solubles o, o de cafetera son keto. A menos de que están de sabor, ahí ya contienen calorías o, o bueno, contienen azúcar. Pero si no, así como café keto, pues, pues no, porque keto que es, Ox, o la dieta keto que es. Es una dieta donde quitan los hidratos de carbono, ¿vale? Tú, tu alimentación está basada en proteínas, lípidos e hidratos de carbono, ¿ok? Entonces, tu cuerpo que consume, ¿cuál es el orden de, de consumir las calorías? Primero, seguir por los hidratos de carbono, luego a seguir con los lípidos y luego con las proteínas al final, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si en la dieta quieto, que te digo que quitan los hidratos de carbono, solo la base de la alimentación va a ser lípidos y proteínas? ¿Vale? Entonces, tu cuerpo, al no tener hidratos de carbono, va a empezar a consumir los lípidos, ¿sí? Y vas a bajar muy rápido de peso, bajas de peso. Pero es una dieta que, en mi punto de vista, no es sostenible. ¿Por qué? Porque estás quitando un grupo de alimentos y tienes que comer de todo, no quitar un grupo de alimentos. Y los hidratos de carbono, ¿qué son? Son frutas, son leguminosas como los frijoles, son tortillas, o sea, todos los cereales, elote, papa, pastas o sea, realmente, vivir sin carbohidratos se me hace muy difícil, hay gente que sí puede, pero si la vas a llevar a cabo, que no sea más de dos meses, yo no lo recomiendo, porque no es un, una dieta pues vía, o sea, que sea de mucho tiempo, porque, a fin de cuentas, no necesitas, pero el, el café keto, pues, o sea, te digo, un café con, con, con hidratos de carbono, no hay, a menos de que tenga saborizantes, hay que tener azúcar, que son los hidratos de carbono, pero así como café keto, pues, pues yo no, no, pues, ¿para qué gastas? Un producto keto te lo van a dar más caro. Y no le veo caso. Pero entonces, contraindicaciones, pues no, ninguna. Realmente, no sé qué ingredientes tenga extra el, el café keto. Será cosa de checar los ingredientes. Pero si nada más es el café soluble o el café así como tipo de cafetera, pues no le veo ninguna contraindicación. A menos ahora sí con el café, si es café tal cual no excederte de cuatro tazas al día. Oye, pero ¿qué delito quien inventó esa... este, ¿cómo se llama? ¿El dieta? ¿Esa dieta keto? Y está muy ¿no? de moda, está muy de moda, y de hecho, sí, muchos pacientes me la han pedido, y yo hablo con ellos, si quieren, pues, sí, se las hago, pero yo no estoy a favor de la dieta keto, ¿Por qué? porque porque mi, mi trabajo como nutróloga es enseñarte a comer porque no toda la vida vas a estar conmigo en consulta, ¿ok? Entonces yo te tengo que enseñar a comer. ¿Y qué pasa si yo te quito un grupo de alimentos? Cuando ya no estés conmigo y salgas ya a la vida normal, no vas a saber comer. ¿Por qué? Porque ya te quité los hidratos de carbono y los hidratos de carbono están en donde quiera Y no son malos, tienes que aprender a consumirlos, aquí en tus porciones adecuadas, pero pues no, no quitarlos completamente, Ok, pues qué cosa con eso de que esto yo no le sabía. Mira, dice Claudia Villada que si sí es verdad que la carne de cerdo mal cocida produce la tenia o solitaria, que es un parásito intestinal. Eh, sí. ¿qué? Sí, es, ah, sí es eh, la solitaria. No es tenia, es. Sí es este... puede ser la tenia, sino también el cisticercos, c que le dice. C Ajá, que es como. No, no, re, no sé si es un virus, bacteria, es un microorganismo que se va al cerebro y, y te, te daña. Y sí pasa si está mal cocida. Y, y también si está mal estado de conservación o, o contaminada o así, pero sí, si tú la coces perfectamente bien y vas a un lugar de confianza a comprarla donde sabes que la conservaron bien, sin ningún problema puedes consumir carne y cerdo, porque también la carne de cerdo la tienen bien satanizada. Mientras que, ay, no, yo no como carne de cerdo y porque es malísima, ¿no, hombre? Es muy rica y aparte es económica. Oye, este... Tienes, tienes razón con la carne de cerdo, eh, pero sí hay gente que se muere de citicerco, ¿verdad? O sea, sí es común. Sí, hay gente que sí se ha muerto. Que se muere. Citarco, sí, entonces sí, este, pues hay que tener cuidado. Ahorita vi un comentario de, de algo de la miel y tengo un dato curioso de la miel. La oh. miel es un alimento, es el único alimento del que conozco que no tiene fecha de caducidad. La miel nunca se echa a perder. ¿Nunca se echa a perder? La miel de abeja sí, natural, jamás se echa a perder, jamás. ¿Y se puede mantener menos? por años? Uh -huh. ¿No se sí. echa a perder en, no. en el medio ambiente? No. ¿Ni temperaturas, ni nada de eso? No, se sé que se conserva. Por la cantidad de azúcar o los nutrientes que tiene la, la miel, pero es un alimento que no se, no se caduca jamás. O sea que en un, este... Apocalipsis zombie, cuando ya estemos entrando a las casas buscando comida, si encontramos miel no la podemos comer sin sí, problema. Sí, sí, de hecho hace como dos semanas o una semana vi que eh, en Egipto encontraron unos eh, sarcófagos, se llama, sí, sarcófagos, Ajá. y dentro había miel. ¿En serio? Ajá, entonces esa miel, claro que se puede consumir. O sea, ahí se pues, pudieran haber hecho un taco de miel. Sí. Oye, yo que quedo de tacos, me acordé. este eh, El año pasado, en junio del año pasado, se comieron los primeros taquitos hechos en el espacio. Ah, caray, ¿cuándo o sea, En junio. Bueno, no, no o sea, el, los ingredientes los llevaron de la tierra, pero los chiles que le pusieron al taquito Ajá. estaban cultivados en el espacio. O sea, ah, era, ok. Ajá. en la nave espacial hicieron como un tipo, eh, pues, huertito, sí, huertito, ¿Sí? sí, ajá, y ahí cultivaron semillas de chile hasta que crecieron, se desarrollaron, crecieron, ya que estuvieron listas, los cortaron y los cocinaron. Oh, y los echaron en un tacos. Y en taquitos, ajá, fueron taquitos, creo que de champiñones y pollo, si no mal recuerdo. Sí. <risa> Eso fue en Estados Unidos. Sí, en la, en la NASA, sí, en el espacio... Órale, no, no sabía tampoco ese dato de los chilitos espaciales, son los primeros chiles que se dan fuera de la Tierra. Sí, y esto fue un experimento con el fin de que en futuros pues viajes al espacio ya se puedan, eh, en la nave espacial, puedan cultivar los alimentos y ahí mismo, o sea, tener que, los o sea que los astronautas tengan que comer. Y no ah, llevar no. todos los alimentos de aquí de la tierra, porque claro. pueden llevar provisiones, pero que tengan que comer también en el espacio y que ellos lo puedan cultivar. Como llevarse el, como llevarse las semillas y todo Ajá. para producir su propia comida. Ajá, sí. Como su huertito wow. en casa, huertito en su nave espacial. Wow, así a lo mejor algún día vamos a estar. Lizeth Martínez dice que sí es cierto que tomar el propio orín te ayuda. Yo ya me lo tomé. ¿Me ayudó o no me ayudó? Híjole, la verdad, no sé, desconozco. Sé de casos, por ejemplo, de náufragos, que sí. eso les ha ayudado a, a sobrevivir. Sobre todo por la hidratación que te aporta agua, pero desconozco los beneficios que te pueda aportar. Entonces, ¿desconoces, o sea, si si tiene nutrientes o no? Sí, desconozco si, si tiene nutrientes o no. Bueno, yo creo que todavía en internet está ahí mi, mi video donde me tomo mis orines por si alguien lo quiere buscar. Adelante, ahí puede ver cuando me ¿Sí lo tomo tienes, mis... Ox? Sí, debe no, estar en internet. ahí. Yo... Broma? Lo voy a buscar. Ya me dejaste con la duda. Oxlack se come sus orines. Y listo. Se toma sus orines. Lo voy a buscar, si este es cierto? Ah, ok. Bueno, a, a ver, tenías más datos ahí, curiosos, cuéntame. Sí, déjame Carlos, déjame ver qué te puedo decir, que estará bueno, que estará bueno. Ah, sí, ¿sabías que los cocos matan más personas que tiburones al año? A ver, los cocos. O sea, las personas, las personas mueren más por un coco que por un ataque de tiburón. ¿En serio? Sí. mi mamá siempre decía que iba a venir el coco, pero no sabía que sí mataba. No, sí, de o saber que el coco te cae de la palmera. Ah, ah el coco. De... <ríe> sí. sí, aquí tengo las muertes, por ejemplo, las muertes registradas por muerte de coco en un año fueron 150 muertes. ¿150 muertes porque a alguien sí. le cayó un coco? ¡Madre! Sí, y por ataques de tiburones, 11. Uy, uy, fíjate que a la próxima que vaya a la playa o algo así voy a estar como todo... Nervioso de Mira, que le no sé. cayó Fíjate sí. que hay una historia donde no recuerdo cómo se llamaba este filósofo griego, pero que le cayó una tortuga del cielo y se murió. ¿En serio? Sí, porque un águila, al parecer, se llevó a la, a la tortuga Ajá. y se le cayó, se la dejó caer y le cayó en la cabeza y murió así. ¡Ay, qué feo! Imagínate. No, te mató una tortuga, qué feo, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Me maté. Que pues lo diga, mató si una tortuga. Lo, una, ¿Lo mató una tortuga? Pero estaría mejor que lo mató un coco, ¿no? Pues sí, un coco, <ríe> es qué miedo. ¿A ti te gusta ir a la playa? Sí, mucho. ¿Qué preferirías, una cita en la playa o una cita en el bosque con con cabañita y... En fuego. el bosque, en el bosque. Es que soy más como tipo de, de crepúsculo y en el crepúsculo, bueno, así ubicas la película de crepúsculo, ¿no? La que ¿Qué? todo el mundo odia, de los vampiros. Ajá. Ah, bueno, yo soy bien fan. Entonces, pues, donde se, se grabó y todo eso es mucho bosque y acá pues yo me creo la, la chica vampiro. La, ¿Cómo se llama? ¿Ela? ¿O cómo se llama? Vela, Vela. Vela, Vela. O sea, sí, entonces yo como que siempre he sido fan y, y sí, obviamente... Ese lugar donde grabaron que se llama Forks, Dios, me encanta. ¿Eso dónde fue? En Washington. Ah, ok. Ahí está. En... Ah. Es ¿No los has visto, Ox? Sí, sí, he visto las películas, sí. No, Max, ahí me encanta. Entonces yo... Sí. ¿Y, cuál, ¿Y cuál preferirías, el lobo o el vampiro? No, pues el vampiro. ¿Te gusta más el vampiro <ríe> que el lobo? Sí. <ríe> <ríe> <ríe> Dale. Por Paola Sáenz, ¿a qué sabe la coquita de piña, Oxlack? Sabía como a hierbas bien este, penetrantes. Sí me ah, dio, buena pregunta. Ajá. Sí me dio como un poquito de, de asco porque es un sabor que nunca había. ¿No es muy ácido? No, era muy fuerte, como como si fuera un té de, de, de hierbas muy penetrante, muy penetrante. ¡Guau! Wow. ¿no dicen que no te gusta el lobo porque es prieto, ¿verdad? No, hombre, ay, no empiezo porque aquí todos lo sacan de contexto y al rato me van a criticar. <risa> soy <risa> racista, no, no, no. No, yo soy fan de los vampiros. <risa> Oye, ¿sabes qué? No investigaste ese dato, pero se me ocurrió. Eh, deberíamos de checar en qué zonas se murieron todas esas personas de los cocos. Ah, sí, será padre, sí, eso no lo investigué. Sí, ¿verdad? ¿Puedo investigarlo, sí, en qué lugar. No y claro. que salen todos en México. Sí, para no ir, porque, pues, quién sabe, a lo mejor es una zona que siempre al tirar los cocos se les caen y, y mueren. Sí. Y ahorita hablando de la piña, ¿sabías que, que el que inventó la, la pizza con. No, la pizza hawaiana fue un griego. ¿Fue un griego? Uh -huh. La pizza. Un griego en Canadá, sí. Ah, ok, ok. La pizza hawaiana la Ajá. inventó un señor griego que vivía en Canadá. ¿Y cuál fue el fin de ponerle piña a la pizza? Pues nada más se le ocurrió y ah. se puso pizza hawaiana porque la marca de las piñas era hawaiana. Entonces, mm. como le puso pizza, le puso de esas piñas, pues le puso pizza hawaiana. Ah, no sabía. Y eso sí. cuándo fue. Mira, aquí tengo tengo el dato por aquí, déjeme buscarlo, porque sí hice mi hice mi tarea. Sí, dice, dice Ah, no body. tengo la fecha, pero no sé no no sé tanto. Y el que lo hizo, mira, se llama bien raro, se llama Sam Panopoulos. Sam Panopoulos. Panopoulos. ajá. Panopoulos. Oh. ¿Qué asco esa pizza? Sí, es mucho es muy controversial, de hecho a mí no me gusta. Solo le, le quito la piña, no me gusta la piña porque soy alérgica. ¿Eres alérgica a la piña? La piña, sí. O sea, sí me gusta la, pi la piña, pero fresca, ¿sabes? Pero soy muy alérgica. Ya cocida está? no me gusta tanto, pero pues aún así sigo siendo alérgica. ¿Qué te pasa si comes piña? Me da mucha comezón en el paladar, en la lengua, y se me hinchan los labios y me arde. No manches, está Ajá. peligroso. Entonces, es un alimento que sí me gusta, pero pues lo, lo evito. Hablando de, de alimentos que te... Dañan, tenías un dato de la manzana. Ah, sí, la manzana. Las semillas de la manzana contienen cianuro. ¿Ok? El cianuro es un veneno. Pero no por comerte una semilla te vas a morir. O sea, relájense un buen, no pasa nada. Para poder morirte y tener la cantidad de cianuro que va a intoxicar a tu cuerpo y que va, te, te va a provocar la muerte, necesitarías comerte entre. Aquí tengo mi tarea, espera, mi ox. Ok. Son como entre cinco, entre 4,000 y 5,000 semillas de manzana para, para que, que te, te produzca la muerte. Ja. Lo cual pues es imposible comerlas en un día, o sea. Ya. Oye, pero entonces el cianuro se saca solamente de las semillas de la manzana o sale No, de... hay otras formas de obtenerlo que desconozco ah. cuáles son, pero pues eh, las semillas de, de la manzana contienen una Oye. cierta parte de las semillas contienen cianuro. ¿Y el cianuro qué es? Es un, es un veneno no, o sea, pero qué, ¿dónde, ¿en qué elemento químico entra? ¿Me ¿quieres que lo investigue? vamos a investigarlo porque pues sí, sí. no te quiero mentir si sí. al muro si aquí me tienes haciendo la tarea de me siento como niña irresponsable <risa> es que estamos no, haciendo sabemos, la tarea luego luego eh, pues es que me dicen que es, es un químico que está formado por un átomo de carbono es un veneno <risa> Sí, pero dentro de la tabla periódica, ¿dónde está o cómo? No, si está el cianuro? Sí. Cianuro, tabla... No, según yo no está. No me hagas quedar mal, Ox. No, pues es que yo, yo tengo duda. Entonces, digo, ¿de dónde sacas el cianuro? Si yo Uy. quiero asesinar... Ay, ya dije la no, el cienuro, no, el cianuro no está en la tabla periódica. El cianuro está formado por enlace de... Está formado por carbono y nitrógeno. El carbono está en la tabla periódica. El nitrógeno está en la tabla periódica. Pero el cianuro no está porque cianuro es un compuesto de esos dos. Oh. Sí, SN, su, su sigla CM. Eh, fíjate que en la antigüedad eh, se supone que se desvivían con cianuro, ¿no? Así uh -huh. de, oh, mi amado ya no me quiso, me engañó, tomar el cianuro. Pues así también asesinaban a la gente. No ah, recuerdo a quién, a quién asesinaron asesinaban en la cárcel. No, de verdad te mentiría, lo leí hace mucho. Y con eso lo mataron. Bueno, sí, lo sí. Eh, sí, sí, sí, Ox, no es como si fuera mercurio o algo así. Eh, no, el cianuro no entra en la tabla periódica. Pues yo pregunto porque pues no les sea sí, a la mejor. ya, me quitan... dije, pero ya, les quitamos, ya los quitamos de la duda. Pues si el maíz y <risas> la papa no eran verduras, pues ¿por qué no el cianuro...? No puede estar en la tabla periódica Digo <risa> Yo puedo saber. Y otro Otro dato curioso que Me, me hizo como que guau Es que ubicas las máquinas Que hacen los algodones de azúcar Esas ah, máquinas redondas ondas ¿sí? que, que se evitan como el azúcar Y hacen el algodón de azúcar uh -huh. Bueno, quien la creó Fue un dentista O sea, es como sorprendente Porque los dentistas están en contra del azúcar y un dentista fue el que creó la máquina. Y, y sí, sí, porque es como que lanza, no sé, aire o algo así y va haciendo la... Ajá, la la, la, el algodoncito de azúcar. Sí, y al sí. inicio, se le cono, al algodón de azúcar se le conocía como hilos de hada. Hilos de hada. Uh -huh. sí, ¿no? Me sí. gustaba más, hilos de hada. Ya tiene mucho que no me como un algodón de azúcar, mucho, muchos años. Ah, yo también tengo mucho. Y ahorita, ¿sabes qué? Me da me da miedo porque cuando ves, cuando están metiendo los algodones de azúcar y ves que está la bolsita inflada, es porque le echaron aire. Así. Entonces ahorita con lo del COVID y todo eso, pues, híjole, mejor, mejor no. Ok. Sí, sí, tú, tú estuviste viendo el COVID, estabas muy espantada por eso, me recuerdo. Sí, no, pero me enfermé en enero. ¿De qué Me fue mal, no, me fue pero mal, mal, mal, mal. Por estarlo llamando, porque estabas bien preocupada por eso. Sí, mira, no, sí, yo estaba súper friqueada, o sea, neta, estaba, pues a me conoce, publicaba en Twitter mil cosas del COVID y, y no, <risa> era, no, hombre. Estaba bien, bien obsesionada con el COVID y en enero me, me enfermé y me fue hasta me desmayé de la fiebre. No manches. Sí, no. me desmayé. No. ¿Mandé? ¿Cuánto te duró eso? El COVID, como una semana, así feo, feo, una semana. Pero los tres primeros días yo estaba que me moría. Yo, o sea, yo me sentía bien mal. Y eso que sí estaba vacunada, tener las tres vacunas. ¿En serio? ¿Con tu vacunas te dio? Sí. A, a, sí. mi amiga, a mi amiga, uh -huh. que está aquí también, tenía las tres vacunas y le dio, así que me voy a preocupar entonces porque todavía me puede dar, ¿verdad? Sí, te, mira, tenía las dos primeras de Pfizer y la última de AstraZeneca. Y ah, bueno. me dio feo, pero feo. Bueno, <risa> afortunadamente, afortunadamente estás bien. Dice Monses. Llevo una semana muriendo lento como Belinda y Moderato, dice Montse. Aquí Sabrina Smith dice, en el siglo XVI la realeza usaba el cianuro como ingrediente en sus tratamientos de belleza. ¿Sabías? Wow. Eso, ¿no? no, qué interesante. Yo no sé en qué tratamiento de belleza se lo podrían poner como en la, como mascarilla. O pues en la cara o en el cabello, la verdad, desconozco, no lo sabía, pero qué interesante Sí, claro. De eh, hecho, en el siglo XVIII creían que, que el jitomate era tóxico. ¿El, el jitomate era tóxico? Ajá. Que el jitomate era tóxico. Porque empezó a coincidir que las personas que consumían jitomate se morían. Ok. O sea, le empezaron a llamar como la manzana envenenada. Okay. Pero ¿qué pasaba? Antes se utilizaba mucho el, el, el uso de platos de, de peltre. Sí. Ajá entonces pues la gente ponía eh, pues sus alimentos con jitomate y como no lo hacía, con... como el jitomate es muy ácido hacían que el peltre liberara plomo okay. entonces las grandes cantidades de plomo eran lo que provocaba la muerte de la persona, no el jitomate o sea que por el ácido del jitomate sacaba el plomo el del plomo del peltre beltre, ajá okay. entonces, dice, es dice Martín acá en TikTok que sí <mán> <Outside700> Tomate es fruta el jitomate es una verdura o sea eh, en agronomía y en botánica sí si lo consideran como fruta o fruto sí se considera pero en, nutri en nutrición por los nutrientes que te aporta se considera verdura ok entonces eh, fíjate que hay gente también que le dice tomate al jitomate uh -huh. pero pues yo es como de otros lados no porque yo, el tomate, ajá. yo bueno, aquí en México, yo creo que lo conocemos como el chiquito verde. Ajá. Ese para mí es el tomate. Sí, también. Y el para jitomate mí. es el rojo, el más grande. Exacto, exacto. Yo también lo veo así. Pero a la gente le dice tomate al rojo, algunos. Sí, algunos. La verdad, desconozco igual es por la zona, no sé, pero por lo regular aquí en México se conoce como tomate el chiquito verde, que es más ácido y se considera también verdura, y el jitomate el rojito. Oye, ¿y estos entre tomate ro rojo y tomate verde hay alguna diferencia nutricional? No, realmente se consideran verdura y se las, las porciones, pero la misma porción de, por ejemplo, el jitomate, la porción sería un jitomate y de, de tomate creo que son tres piezas de, de, de tomate, de dos a tres piezas. Entonces, si te comes un jitomate y si te comes dos piezas de tomate, te aportan lo mismo. Ah, lo mismo. Porque está en el grupo de, ajá, de verduras, entonces no es tanta la diferencia. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Está dentro del mismo grupo y ese grupo tiene como las mismas Cara características, ajá. Ah, ok. Entonces aunque uno tenga más vitaminas, otro más minerales, o sea, es lo que variaría, lo que varía, <risa> pero no, no es tanta la diferencia. Mira, en Monterrey a ese le decimos tomate verde, al otro solo tomate. Ah. Tomate verde y tomate. Oh, tomate verde y tomate. Ah, dije porque yo dije, pues si estos güeyes le dicen tomate al jitomate, cómo le dicen al tomate y ya veo. Tomate. Oye, una pues pregunta. Ajá. Eres Ciudad de México, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ok la quesadilla lleva queso, sí o no, y por qué. <risa> bueno, no soy de Ciudad de México. Pero, pero vive allí. Pero la quesadilla sí debe llevar queso, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues bueno, sí. casi. Sí, sí. La quesadilla lleva queso. Y por Mira. eso es muy controversial, ¿no? y dicen que no y otros que sí. ¿Quién sabe cómo empezó el chisme ese? Mira, tomate rojo, tomatillo verde en, sona, en Sonora. Dice. Oh, tomatillo, también he escuchado tomatillo. Yo también, mi tomate, el bueno, rojo. Pues, tomate en verde. Bueno, por ejemplo, aquí en Guanajuato no se usa, no se usa. Es tomate, el verde chiquito, y jitomate, el, el rojito. Sí, sí. Mira, acá dice Lucía Hernández. Acá en Argentina se le dice tomate a lo que ustedes llaman jitomate. ¿Y cómo le llaman al tomate, al tomate verde? ¿Al tomate verde cómo le llaman? Yo cuando fui a Bellas Artes sí tuve que pedir con queso porque me iban a dar taco. No seas chismosa, Montse. Hace un fui a, la ciudad, de México. Fui a la ciudad de México y pedí, eh, llegamos a una taquería y pedí yo mis quesadillas y eran los taquitos. No, nah, no es cierto, no es cierto. Sí, pero fue más, más, más niña no puedo creer a poco si sí, entonces si sí tienen un, una bronca ahí los de Ciudad de México con eso sí es que no, no ha sido alguna taquería en Ciudad de México es que nunca pido con queso porque a mí me hace daño el queso ah ya no yo sí o sea sí te la dan así sin sin o que sea, queso si una quesadilla y te dan un taco un taco te dan un taco tienes que pedir una quesadilla <risa> con queso y tu guisadito o lo que vayas a pedir no pues, entonces están bien güeyes, no no pues, sí. <risa> No, se van a ofender aquí, todo el mundo se ofende ya. No importa, aquí se ofenden, pero después se contentan. Tomate de, tomate de fresadilla, tomate igual tomate de fresadilla, eso no entendí. ¿Fresadilla? ¿Qué es la fresadilla? Dice, acá en Japón, tomate chico le dicen puchi tomato, y tomate normal le dicen tomato. Ah, puchi tomato, qué bonito se escucha, puchi tomato. Eso pues es que es Japón, pues todo es kawaii. Sí, es cierto. Un puchito. Ya te voy a hacer así como le hacen el corazón. Así, sí, ¿no? Así lo hacen, creo. ¿Cómo? Como en, con el dedito, hacen como un corazón. ¿Se ¿Sí he visto? Es que no, o sea, no sé, porque ya soy señora, Ox. Ah, no. Ya es señora. Ok. Pero los, los niñitos de ahorita, así, le hacen como, no sé qué forma le hacen algo así. Y ah. es como un corazón, así, ahí, así. como así? ¿Cómo así? Ajá, dale, y es un corazón, entonces En no serio, razón. no, pues entonces yo también estoy ya, pero bien señora. Sí, yo no sabía, yo lo no supe por TikTok, porque dije, ¿por qué? ¿Qué significa eso? Y en mi te digo que ya soy bien señora, Ox. No puede ser. Todos peleando por el tomate, dice Roxana. Pues uh -huh. es que ¿Se conocen los tomates cherry, los tomates cherry? ¡Oh, sí! Los jitomatitos cherry son bebecitos, o sea así, son como uvitas. Son, es un jitomate, pero del tamaño de una uva. ¡Ah! ¿Y qué tal es es porque, por ejemplo, cuando los comes, lo muerdes y explota en tu boca. Y sabe feo, ¿no? No, sabe jitomate. Así, al oh. el, cocer el jitomate, eso sabe. A mí no me gusta el jitomate. No, ay, a mí sí me gusta mucho. ¿Te lo comes así a mordidas? Sí, de hecho, soy de esas personas como manzana, yo me la, yo me como el jitomate. No manches. No, te no lo juro, sé. o sea, cuando tengo, por ejemplo, que, que te quiero un snack o así o me da hambre, voy por jitomate al refri y así lo lavo y así me lo como como manzana. No puede ser. Te lo juro, o sea, así me gusta tanto que así me lo como. Wow, Sí, sí, he visto a esas personas que se comen los jitomates. ¿Como manzanas? Ok, tenías otros datos, ¿no? Interesantes, saber ¿qué, sí. ¿qué más? Por ejemplo, ahorita que, que ya entré a, a, a la vida docente porque doy clases. Okay. <ríe> me puse a investigar, ¿cómo? Porque eso relacionaba tanto uh -huh. el hecho de que las manzanas con los maestros, o sea, porque piensas en maestro y que la manzana, ¿no? Como que lo asocias. Sí. Entonces, pues, dije, me voy a investigar, ¿qué onda? Y encontré que en Europa a los maestros se les daba una manzana en forma de agradecimiento y de apreciación, porque las familias no tenían los recursos económicos para comprarle un regalo pues mejor al maestro. Y como era muy económico, las personas que no tenían eh, el dinero para comprarlo, les daban las manzanas porque eran económicas y pues era una forma de agradecerle a los maestros. Oh, así entonces así. en la antigüedad les daban manzanas como... Sí, como agradecimiento. agradecimiento, Sí. Ay, fíjate que acá en las caricaturas, películas y demás, es como llegas al salón y le pones su manzana a la sí, maestra. ¿no? Sí, pero era, era por eso. O ¿Y sea, presente, alguien te ha mandado? No, yo creo que ya nadie se acuerda de llevar manzanas a la maestra. No, ya no, a mí nadie no me ha llevado manzanas. No, nada, no te han <risa> llevado no, nada. ¿Alguien no te ha llevado un presente? Sí, el día del maestro, yo estaba muy. Bueno, soy maestra de secundaria. Ajá. Este, yo estaba muy impresionada porque yo me sentía como a mi cumpleaños, me dieron mil cositas, me daban cartitas, me dieron una prueba personalizada, me dieron un reloj, o sea, son muy bonitos los de ellos, ya me ganaron. Órale, oh, <risa> oye, es que, que, que sí se acuerdan Man, de que en el Chavo del 8 eh, le llevaba manzanas. Y el Chavo del Ocho era para subir. yo no me acuerdo, casi no vi el Chavo del Ocho yo tampoco. Sí, sí lo llegué a ver, pero no era, no era tan fan, ¿sabes? O sí, sea, yo también. No, tampoco no era fan. De hecho, es que es lo que digo, en, en Latinoamérica, que sí, el chavo del ocho es, sí son súper fans, pero... Sí, es muy impresionante, creo que son más fans que los mexicanos. Sí, nosotros como que sí, no. Sí, como que, ah, sí lo vi, pero X, pero los, los otros por ejemplo, Argentina, Chile, ¿viste? O sea, o sea, como que nos identifican luego, luego con eso? Cuando los mexicanos, pues como que, ah, sí, pero nada más. Sí, sí, yo yo también, es que era como un programa normal y a mí me caía gordo, creo que ya más de grande <risa> le agarré más el chiste al chavo y ya me gustó como que más, pero de niño no me sí, gustaba. Sí, a mí tampoco, y luego ya cuando lo hicieron como con caricaturas, ay, menos, se me hace como muy... <risa> <risa> ah, muy... también en Brasil, en Brasil se están bien obsesionados con el chavo, Sí, con Chávez, ¿no? Se llama. Ah, sí. Chávez. No en, Brasil, en Brasil se llama Chávez. Ah, mira, no sabía eso. Las manzanas las llevaba Kiko TV y el chavo se las comía, <risa> dice Enrique Díaz Fajardo. <risa> Muy bien. A ver, dime otro dato interesante del... Otro dato de interesante. Ok. El pez globo es uno, es uno de los alimentos más tóxicos del mundo. Ok, ese sí lo sabía por los Simpsons, ¿no? Sí, este, o, o la persona que, que, que lo prepara tiene que ser súper experto y dártelo bien, sino si no, sí te puede causar la muerte. De hecho, mira, aquí tengo el dato, uh -huh. que el 50 al 80% de las personas que consumen pez globo se mueren. ¿A cuántas es personas? Del 50 al 80%. O sea, es mucha gente. Uh -huh. O sea, sí. hay restaurantes de, de pez globo, sí. ¿Y qué sí. hacen firmas para por si te mueres? La verdad desconozco. Yo creo que pues si sí tienes que firmar bajo tu responsabilidad, porque imagínate cuántas demandas no habría. Claro. Entonces, entonces sí. eh, el tiempo, el chef que prepara el pez globo sí tiene que saber cómo prepararlo, porque si no hay una tiene una toxina en el hígado y en su piel que se llama tetrodoxina. Tetrodoxina suena como cualquier pastilla, ¿no? Sí, entonces es la toxina que, que te provoca la muerte porque es muy tóxica. Wow, Tetrodoxina. Sí. Y dice Monse, de todos modos no se antoja el pez globo, la neta. <risa> ¡Ay, no! La neta no son porque se ven bien bonitos, todos gorditos, así como que como que están muy felices, como que son niños así felices. No, manches, yo no podría comerme uno. Son muy bonitos, me, me, me partiré el corazón, ¿sabes? de Esos pezglos, pues, a mí me gustan como para tenerlo ahí colgado. ¡Oye, Dios, Entonces, Oye, por cierto, ¿sabías? Bueno, yo pensaba antes, antes yo pensaba que cuando se inflaban, se inflaban de aire y no se inflan de agua. Ya sé que es muy obvio, pero yo <risa> chido, pensaba que se inflaban de aire, no sé, pero yo pensaba eso. Pero bueno, no, se, inflaban, se inflan de, de agua. Y cuando lo sacas del agua, de están aire. inflados, escupen el agua. Yo también pensé que se inflaban de aire. No. <risa> se se inflaban, inflaban del agua, ajá. Y por ejemplo, cuando es infladito y lo sacas del agua, escupe toda, toda el agüita. El Dice, y dicen que el pez globo es de huacala, solo es por la emoción. Japoneses atarantados. Oye, pero es que si sí, no lo preparan como que rico, es como crudo nada más, ¿no? Creo que es ajá como, le dicen sashimi, ¿no? Las rebanadas crudas, no desconozco, creo que si es que le dicen sashimi, que son como rebanadas muy delgadas del pez y luego, y ya le ponen como algunas salsitas ahí, pero la verdad no se me antoja porque es muy tierno y pues no manches, imagínate el 50 al el 80% sabe que te puedes morir, pues mira, mejor unos taquitos. ¿No, hay, ¿no hay otro como alimento que te causaría así la muerte, que sería peligroso como ese pez globo? ¿Otro alimento? Sí, que, que pueda ser peligroso. Híjole, no no tengo el dato, pero pues puede ser peligroso cualquier alimento al cual seas tú alérgico. No, si los, por ejemplo. Ah, si no, los... Sería más como pues personalizado para decir, ¿sí? por ejemplo, si eres alérgico, yo a la piña. No sé qué podrá pasar, pero si consumo mucha piña, yo creo que sí me, me iría mal. Hay personas que con los camarones, con las nueces, que suelen ser muy alérgicas, se les cierra la garganta. Oye, eh, ¿y qué opinas hablando de estos alimentos como de ya restaurantes eh, especializados? Estos alimentos con oro, ¿qué opinas de esos alimentos con oro? Se me da como padre solo para la foto del Instagram... Pues bueno, luego, si sí, en la historia o el video de TikTok, sí, sí, lo, sí lo, lo pagaría solo para, pues ya sabes, ¿no? Subirlo, pero pues el oro no te aporta ningún nutriente, no, Todo no, solo, no. solo es la decoración, te digo, o sea, si pudiera, no sé, la, desconozco el costo, yo creo que es muy caro, pero sí, sería nada más para la foto de, de Instagram, es decir, mira, comí oro. O sea, solamente es como para eso, para decir sí, conmigo, ¿no? sí, O sea, sí, se me hace como padre, pero no por el valor nutricional, porque si sí, el alimento sigue siendo el mismo. Al final de cuentas tampoco no tiene sabor. Sí, no tiene sabor. Dice, los chinos comen pulpo crudo o vivo. Ah, sí, comen, he visto que comen el pescado y el pulpo vivo. Los chinos están, están malitos. O sea, <risa> <risa> sí, es un hijo. ¿Cómo es posible? Los chinos están malitos. Pues, sí. Sí, de hecho, creo que hemos, aquí en el programa hemos criticado mucho a los chinos. Qué bueno que no entienden nuestro idioma y ni están sí, aquí. Sí, no, y si digo, sí, si están bien malitos. Digo, ¿cómo, si? es que bueno, al menos yo no podría, Ox, oh, pues, comerme un animal vivo. O sea, sé sé que como animales, porque pues sí si como. Pero vivo, ay no, ¿cómo crees? No, no podría, porque está sufriendo. Claro, no, no, hay hay cosas terribles que... Porque también está viendo, creo que Luisito Comunica, que va un, a un mercado y, y tienen ahí un montón de ranas y ahí mismo las están vivas, así las están despellejando, o sea... Es ¡Ay, ¿en de... serio? ¡Ay, ¿Sí? no, no, no, no, ni no podría! Sí, sí, o, o fíjate también, por ahí vi un video donde a los camarones o a estos langostitas, uh -huh. las ponen hervir y las echan así vivas. Sí, viva. las ponen, eso sí es cierto, las, que son? ¿son langostas? Sí, langostas, langostas ¿no? Ajá. las la, la, la, Las cocen vivas. No manches, qué feo. No, no sí, no, es bien feo, yo, yo no podría, la verdad. No, no, horrible. <risa> y, y los animales, los gusanos, por ejemplo, en México, que se, hay alimentación de estos insectos, y que puede sí. ser una fuente muy importante de, de alimentación, ¿verdad? Sí. De hecho, eh, bueno, hice mi, eh, en la universidad hice mi, mi equipo como investigación, proyecto de investigación sobre los chapulines. Y okay. tienen un 70% más proteína. O sea, 100 gramos de, de chapulines te aportan más proteína que 100 gramos de carne. Ah, oh, ¿sí? Ajá, de buscar en mi proyecto investigar porque, porque los chapulines se dice que los insectos van a ser la comida del futuro, ajá, porque son más económicos y aportan mucha proteína, claro, claro. Sí. Y ahorita, que hablando de, de que los matan así, he visto que los chapulines, bueno, a mí me encantan los chapulines, yo soy fan de los chapulines, pero cuando los atrapan así en las redes, los ahogan, o si está muy cruel como los matan. Sí, o sea, los, los ahogan. Sí. No, los echen así también vivos, ¿no? O como sí, los sacan no. en agua. El reportaje que vi, es que igual hay varias formas de, de prepararlos, sí. pero el reportaje que yo vi, sí, los atrapaban con unas redes y en las redes nos metían como un balde de agua. Y ahí dije, ay, es que pobrecitos. Pobrecitos. Pues sí. es que sí, ni modo que les corten como la yugular para cada uno. <risa> no, pues nunca terminaría. Ay, no. pero los chapulines a mí me encantan. ¿A ti te gustan? Dice, no, como aquí, a mí no me gustan los amigos chapulines. <risa> <risa> Oye, ¿tú no, tu, ¿tu novio no ha tenido amigos chapulines? No. ¿No? ¿No no no ninguno querer saltar? Ni un pinche chapulín. No, no, no, hasta eso que no. sí eso no sí pero ¿Cómo? pues no cómo o sea ex, ex es que he tenido sí pero pero ahorita no no no de, de ex de, de ex si ¿sí has tenido si ¿sí ha habido amigos que han querido ahí saltar sí sí en serio malditos masculines. Sí, ya mira, bye <risa> terrible no sí. malditos o sea por qué son así ay yo no Estos sé guiados esto es eso? Código, ¿no? Debe haber un pues código, código De que, pues claro. hoy, si, si eres amigo, no puedes No pues puedes, claro, si no. eres amiga, tampoco Puedes, ¿sabes? Claro, o sea tú, Así como amigas también dicen, o sea Porque este... también he de amigas chapulinas Ah, también no hay amigas chapulinas Sí Hijo de su madre Sí, ¿No? fatal <risa> Bueno, ¿sabes? ¿Has comido las clayudas? Dice Francisco Salas Intento de tlayuda, sí, porque aquí lo, pues, te digo, en Guanajuato lo, lo llegan a vender, pero no es la, la original, que es de Oaxaca, ¿no? ¿Ah? O sea, sí, el intento de tlayuda que, que me venden aquí en los puestos en los restaurantes, sí, le he comido y me gusta mucho, pero así la tlayuda original que se ve en fotos en Oaxaca, que digo, qué delicioso se ve, no. Oye, no, entonces no has ido a Oaxaca. No, tengo muchas ganas de ir a Oaxaca. Sí, está muy padre. Y ahí están los chapulines, pues desde de ahí son los... El alimento de los chapulines y todos sí. estos animalitos. De hecho, ¿No? los chapulines solo los he probado en Ciudad de México, que sí los he encontrado, y en Querétaro. Sí. Ya. Cuando sí. voy al de Bernal, siempre están vendiendo ahí sus chapulines. En Querétaro. Ajá. ¿Por qué no has ido a Oaxaca? O sea, ¿simplemente no te has dedicado a pensar en ir, o qué pasa? Pues... Pues sí, o sea, no lo he planeado Le he dicho a mi familia, porque es como que ir con la familia ¿No? Así de, vamos a Oaxaca un fin de semana O algo así, pero no lo hemos planeado O sea, lo hemos comentado, pero no No, lo, no nos hemos puesto a decir, ¿sabes qué? Si vamos a ir tal fecha, busca hoteles O sea, no No. no Mira, no hay, aquí Martín Dice que en Tamaulipas Solo en Ciudad Victoria las flautas son De harina, ¿qué opinas de esas Tortillas, de que el maíz O de harina? Porque en el norte Se usan mucho las tortillas de harina Sí, pues aquí va de gustos. la diferencia es que, por ejemplo, las tortillas de harina van a tener grasa por la mantequilla que le ponen en la preparación, y las de maíz, pues simplemente, pues es el maíz, no le ponen realmente grasa, me explico, pero pues aquí va más, pues de ti que te gusta, ¿no? Eh, o sea. Pues me gustan las dos en realidad, como más la ¿Sí? de maíz pero a veces me da, me da gusto comerme una de harina. De harina y está excelente. Y eso sí, si van a comer tortillas de harina, yo sí les súper, súper recomiendo que sean de las caseras. O qué? sea, las si que vienen así en el súper y ahí, que ya conocemos todas no sé. cuáles esas no, no las Los recomiendo estamos... porque tienen más cantidad de grasa y tienen más conservadores, más sodio. Entonces esas no. Si van a comer de harina, que sean las caseras, luego, por ejemplo, encuentro las caseras en las tienditas, Uh -huh. De la esquina y encuentras caseras y preferible que sean las caseras. Dice Paola, Saint, si son de harina, ni me las calientes. Si son de maíz, ni me las mientes. Órale, <risa> <risa> órale, si es que en el norte comen mucho de, de harina, yo me he dado cuenta. Sí, muchísimo. Dice también aquí en MMG, si alguien ha comido escargots, o sea, caracoles, también sabes sí. el... ¿Sabes ahí los nutritivos de los escargots? De los, los nutritivos de los caracoles creo que te aportan, si no mal recuerdo, vitamina C, vitamina A, ajá, y proteína. Pero sí los he probado, son muy ricos los caracoles. Sí, sí. ¿Cómo hay, la un en Guanajuato, hay un restaurante francés. Ajá. Y fui, y como de entrada, te ofrecen lo, los caracoles. Ah, sí. Sí, pero haz de cuenta que te de cuenta que es el caracol, o sea, está como te lo dejan así, aquí está todo el eh, ah, sí, el, el caracolito y sí, el, el gusanito, pues, o no sé cómo decirlo, pero, pero le ponen como una salsa que es como salsa pesto y ya nada más tú lo te lo comes, sí. Sí, está, está crujiente, está blandito, está. Está blando, está medio durito, el estereo es como duro por la cocción que tuvo. Uh -huh como más firme, no, Uno duró más firme y el interior sí es como más suavecito. Pero están no manches, están muy ricos. Saben ricos. Sí, ¿Saben a mí sí me gustaron. Sí. Saben a carne, algún tipo de carne animal. Híjole, qué buena pregunta. No siento que es el sabor característico del del caracol. O sea, compararlo con algo conocido, no. No se me ocurre nada, no. Es sí, como pero, que... ¿Son caros esos caracoles? Algo bueno, porque, por ejemplo, en el platito este que, que pides, son cinco caracoles, como, pues, de este tamaño, así como de este tamaño. Uh -huh. si ¿Sí se alcanzaron? Bueno, más o menos así es el tamaño. Uh -huh. Son cinco caracoles como por 100 o 120 veinte pesos. ¿Ah, ¿Cuántos? Cinco. Cinco o seis, ajá. Bueno, sí, Pero está... realmente es muy poquito, o sea, no te vas a llenar con eso, ¿sabes? No, no, no. Es como... Para degustar y ya. Sí, ajá, nada más. Porque es bien chiquito lo que te comes. Sí, no, pues, o sea, tendrías que comprar 10 y serían como tres. Sí, como sí, para que te llenes con caracoles. Pero sí son muy ricos. O sea, yo, yo dije, bueno, los voy a probar. Nunca los había probado. Y si quiero probar algo diferente. Y sí, es como lo más exótico que he probado los caracoles. Mira, dice Kip, en Brasil comen sopa de, mac, de macaco. Eh, ¿Tú te comerías el changuito? ¡Ah! ¡Ay, de, de chanquito! ¡Ay, no. no! ¡No, no podría! ¡No, no, no! su cráneo ahí, eh, servido. Sí la probaría, porque sí, como que me gusta probar cosas nuevas. Sí la probaría, Ajá. pero así como que diga, ay, me la voy a comer porque si me antoja. ¡Híjole, no! ¡No, es hombre! Que, igual, que coma su bracito con todo ¡Ay, eso no, no, no, no! O sea, probaría un pedacito de carne así súper chiquito, no el bracito como tal, porque, <risas> como porque sí, o sea, está como podré decir, ¡Ah, no, pues yo probé un chango, ¿no? Ajá. Está padre para la plática. <risa> pero, pero así que se me toque, no, no, me, me daría mucha tristeza por sus caritas. Sí, con Luisito Comunica vi un video donde, no sé si era en Camboya o en Vietnam, vendían, este, murciélagos y se los comían así como que eran asados nada más y te los comías así. Ay, no. tendrá no. nutritivos? Sí, también, ¿verdad? Pues sí, como la carne, a fin de cuentas, es la proteína. sí. Sí, la carne, pero de lo, de lo, algo raro que vi con Luisito Comunico, que me dio mucho asco, dije, guacala no puedo, no sé si, no en qué video, que prueba un, este, un, un huevo, creo que era de avestruz, o no ser un huevo, o de pato, no recuerdo, creo que era de pato, sí, uh -huh. pero de cuenta que es el feto, o sea, no es el huevo como tal, era el feto, uh -huh. y, y cuando lo abría, este, no, todavía tenía el cuerpecito del pato, y estaba con sangre, y sí, se lo comen. Que se lo comen así, ¿verdad? Ay, sí. no, no, no, dije, Guacala, eso sí, no podría, No, no, no, no, no, hasta has Hay unos, por ejemplo, que ponen los guajolotes, eh, no sé cómo cómo se haga, pero pero termina ya como he hecho la bolita, pero toda de carne, les llaman huevos güeros, en cualquier otro lado seguramente les llaman diferentes. Pero este huevito ya no tiene líquido, ya es pura carnita, pero hecha bolita. Y son súper sabrosos, porque es como si te comieras al pollito, pero sin huesos. Guau, wow, la verdad nunca lo había escuchado, Docs. Sí, no, eso es difícil de que suceda, porque no es como un alimento que tú Ajá. puedas realizar, sino que sale de pronto en la... Ajá, se hace solo. O sea, ya lo probaste. Sí, sí. ¿Dónde? Mi abuelita tenía, ¡Wow! sí, tenía guajolotes y ahí eh, cuando salían huevos güeros Ajá. pues ya sabía que a mí me gustaban y pues ella sabía, eso es un eso es algo que me gustaría investigar más con la gente que, que es de campo porque pues es que eso se, se, se va a perder, bueno no, creo que se pierda, quien tiene guajolotes sabrá de eso Ajá ¿Verdad? Y probar eso sería algo como muy, muy exótico. Sí, y muy interesante. Muy exclusivo también, ¿verdad? Sí, pues digo, mi bisabuelita tenía guacolotes y sí. ella los cuidaba y se los comían. Sí, Pero sí. que recuerde que me hayan comentado algo así como lo que tú dices, no. Fíjate que en la película de, de, de los huevos, ¿cómo se llama? Otra película de huevos. Ajá, sí. Ajá, ves que salen los huevos de tal, huevo de tal, huevo de tal. Sí. Y, y creo que las estas morenitas que son como las, las prostis, son, son huevitos de carne. son huevitas, ¿En serio? Son huevitas, ajá, algo así. Uno de esos, creo que una de esas, so, es una huevita de esas. Mm. de carne nada más. Ah, la voy a volver a ver porque sí recuerdo, pero no les presto tanta atención. Entonces, para. Sí, está interesante ese, ese huevo es... Es raro, muy raro, sí. Oye, nunca lo había escuchado. Sí, no, yo tampoco, de, ya nunca lo volví a comer. Entonces, no sé dónde pueda conseguir. ¿Hace cuánto lo probaste? No, pues muchos, muchos, muchos años. Me señor, como yo. Oye, pero todavía no te casas. No, no, no, pero ya soy señora. No, todavía no es señora. Oye, cuéntame otro. Tienes, había otros datos interesantes ahí en Tojita. ¿Qué otro será bueno? ¿Cuál Mira, recuerdas ahí. que te pueda contar? A ver, aquí escribieron algo. Yo, cuando trabajé en las granjas avícolas, al alimento del pollo le agregaban como piedra molida, era calcio, para que el huevo que ponían los pollos, su cáscara se solidificara, ya que había pollos en vez del huevo con cascarón, echaba el puro embrión sin la cáscara. Ya que había pollos que en vez del huevo con cascarón echaban el puro embrión sin la cáscara. Echaban o sea, fue el sí, como si fuera parto natural, así como dicen, ¡guau! ¡Guau! Sí, guau. Wow, wow. sí, wow. no, nunca lo había escuchado. No tampoco, no tampoco. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, vi, vi de lo que estoy investigando. Hay un tipo de mosca a la cual le tenemos, no me pregunten cuál es el tipo, no sé, pero hay un tipo de mosca a la cual le tenemos que agradecer porque sin ella no habrá chocolate. Porque esta mosca se dedica a polinizar el árbol de cacao. A ver, a ver, a ver, otra vez, este, es que estaba leyendo este mensaje que dice. ¿Sí? No, en esa escena dejó claro que son huevos sin fertilizar. Sin fertilizar, yo creo. Ok. Eh, son huevos que es que esos son otros huevos son son huevos que pone la gallina o el guajolote pero que no que no trae nada mm. hay huevos que echa la gallina o, o el guajolote que no traen nada eso es otro ok ahora sí cuéntame lo de la mosca, ah, sí, sí, es sí, es? mosca. y un tipo de mosca a la cual le tenemos que agradecer porque es la que se encarga de polinizar el árbol de cacao. O sea, sin ella no habría chocolate. En serio, a mí me repatean las moscas. Oh, sí, las odio bastante, <risa> las odio. Son <risa> molestas, sí, sí, sí, no manches. Y más con el calor, como que hay más moscas cuando hay calor. Sí, sí, son no, horribles. Son horribles. Entonces hay un tipo de mosca, ¿cómo se llama sí. esa mosca? No ¿Sabes? No, no sé. <risa> Pero poliniza el árbol de cacao. La planta de cacao, sí o sea como si fuera una mariposa una abeja ajá. una abeja sí. la mosca sí órale a ti te gusta mucho el café el café, el café o el chocolate el ah, chocolate me gusta mucho el café también me gusta mucho pero el café es diferente al cacao verdad sí ya entonces sí. era el, el, el chocolate ¿Y es que dices el café ajá. el gusto por el café tiene mucho que ver o sea genéticamente, entonces tu familia le gustaba o le gustó mucho el café, puede que a ti también te guste mucho, o si no les gusta puede que a ti no te guste, porque es por dos genes que es genético, el cual va a ser que te guste o no te guste, o, o sea muy intenso para ti y no lo soportes por la cafeína. Sí. Depende sí. mucho de, de tu genética. Sí, fíjate que yo no soporto el café, pues, está muy intenso, entonces todo es descafeinado. Y no, toda mi familia tampoco No, no, no lo toma así oh, Solo toma descafeinado Nada más Ay, sí soy bien fan del café Y mi familia, tanto por parte de mi mamá y por parte de mi papá toman muchísimo café Entonces yo soy la loca del café <risa> Sí, sí, sí te, Y te tomas ¿Cuántos? Sí. ¿Uno, nada más? Al día yo creo que uno o menos Es que yo no puedo tomar tanto café porque es diurético ¿Qué es Entonces, diurético? Diurético es que te hace ir a hacer pipí Muchas veces ajá Entonces, Yo tengo algo que se llama disautonomía. ¿Cómo? Tengo algo que se llama disautonomía. ¿Disautonomía? Disautonomía. Se escucha como bien mortal, pero no, no es tan grave. Okay. Disautonomía es un fallo en tu sistema nervioso autónomo. ¿Y qué hace tu sistema nervioso autónomo? Todo lo que tu cuerpo hace sin pensar. ¿O, o sea, se sea puedes hacer pipí solita? La respiración. No, o sea, esto sí lo hago normal. Por ejemplo, la respiración... Las pulsaciones, tu digestión, eh, lo, la regulación de temperatura, todo esto que tu cuerpo hace sin pensar. Sí. En mi cuerpo como que cada quien va en su onda, o sea, ¿sabes? Es un rollo. Entonces, okay. ¿qué pasa? Yo me desmayo bien fácil. Es una. Eh, cuando hace mucho calor o mucho frío, yo lo siento como el tripe o el quíntuple. Así siento muchísimo calor más que otra persona o siento más frío que otras personas. Sí. Eh, si sí, estoy como en situaciones de estrés, miedo, me desmayo, me deshidrato más fácil por lo mismo. Entonces, sí. por lo tanto, si si tomo diuréticos, mis síntomas como que se hacen más fuertes. O sea, me puedo desmayar más fácil, o me puedo marear más fácil, me baja la claro. tensión. Sí. Entonces, me gusta muchísimo el café. De verdad, me encanta el café, pero pues sí, no me tanto por lo mismo. Okay. Tengo... Entonces el diurético hace que te deshidrates porque haces que pierdes líquido, y como yo de por sí me deshidrato muy fácilmente con pues el diurético, pues es el doble. <risa> no puedo tomar tanto, pero no es tan, tan, no es tan grave, vamos a, es normal, es, es vamos a contestar una llamada porque está aquí, hable y hable alguien. Buenas noches. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, Saludos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos aquí con mi amiga Chio. estamos hablando sobre alimentos de otro planeta. ¿Tú conoces alguno? No sé, de repente un marciano, un caníbal se le gana alimentos, ¿no? <risa> pues sí, de hecho es lo que estábamos buscando, alimentos extraños. Dice que la, la cucaracha de otro planeta... La... Dice que ciertos peces, ciertos animales del mar son de otros planetas. Okay. Sí. Pero bueno, eh, te iba a hablar. Eh, ¿Cuándo podemos hacer un indirecto? Hablar sobre el masonismo, catolicismo, grupos secretos. Este, si quieres, eh, el lunes o martes podemos hablar de un indirecto de eso. Ok. ¿Sale? Está bien. Maestro Néstor ¿Cómo le... se llama tu amigo? Chío. ¿Chío? Sí, es de Filipinas. Hola. Hola, hola. Bueno, te mando saludos. Y mira, he estado mirando y mirando, convivencia y mirando sobre la chica esta que que, que, que, que, que fue asesinada o desapareció, no sé qué onda. Ah, ok, Devani. Devani, exacto. Y he visto que aparece primero ella se baja del carro se va caminando, eh, se tira en el barro y viene un carro que alrededor tiene una nave de esos carros este, normales, una, un cuatro de dos puertas negro con plancha abierta atrás. Ok. De eso que es para, para construcción, no sé, para, para llevar cosas atrás. Sí. Se pone encima de ella, la usurpa. Agarra su, su, su alma, o sea, lo que es ella, todo lo que es ella, deja el cuerpo inerte ahí. Sí. Y se la lleva, pero se la lleva casi por la frontera de Estados Unidos, de México para Estados Unidos, ¿no? Y se la lleva por ahí. Ok. Y es más que todo porque no, porque quiere que le sea alguna base secreta y no okay. se la quiere ceder. Y okay. está matando a su gente. Y sigo viendo lo mismo, ¿no? Okay. y es uno de estos mo Moyol, ¿te acuerdas que te conté lo Moyol o los no y todos esos? Sí. Ya es uno de estos el que maneja y el carro es como robótico, es como cyborg, y, mira la emparo, de todas maneras, está todavía viva dentro del carro, ya no sé qué onda. Ok. Pero es lo que veo una y otra vez. Ok. Si quieres eso hablamos en la, en el indirecto. ¿Indirecto o directo? ¿En el directo en el directo? Ok, hablamos, entonces, un abrazo. Un abrazo, Néstor, que estés bien, maestro. Maestro, ok, hablamos luego. Bye. Pasa que es el, el maestro Néstor Chío, es alguien que de pronto nos llama y nos, eh, nos ilumina con su sabiduría. Por, por eso no entendemos mucho. ¿Él tiene visiones? ¿Él tiene visiones? Ajá. <risa> no sé. No oh, oh, <risa> Es el maestro fumólogo. Ok. Es el maestro fumólogo. Él, él llama y nos ilumina con su conocimiento. Y por eso a veces no entendemos, porque pues hay demasiado conocimiento. Ok. O, wow. si, o si no le entendiste, no te preocupes. No, es que escuché lo de Devani porque estuvo bien feo eso. Solamente estaba muy triste. Sí, sí. Pero sí, sí wow. Está bien. Bueno, está bien. Entonces, dice, mira, licenciado Manuel, te reto Oxlac, a comer la comida de Mérida en, en Yucatán. ¿Qué cantidad de, de alimentos y comida hay ahí, verdad? ¿Ha sido alguna vez? Sí, a Mérida y Yucatán no, pero está cerca, Cancún. Ah, fuiste a Cancún. Pero pues Cancún sí. sí es más este turístico, ¿no? Sí, es muy turístico. Pero, pero, pues, pues creo que como hay como que el platillo estrella es como la cochinita pibil, ¿no? Se come mucho. Yo fíjate que estaría padre hacerte un canal en donde fueras a comer todas las comidas de la República Mexicana. Sí, ¿verdad? Estaría padre. Pues sí, pero engordarías. No, hombre, ¿por qué? <risa> bueno. no, no puedo. ¿Cómo? No, hombre, no, soy nutrióloga, no podría porque sé que debo de comer. O sea, ah. veo mis porciones y. Sí, estaría padre porque estarías dando información con. Con tu conocimiento de, de nutrióloga. Oye, qué buena idea tienes. Tú siempre me ayudas y me iluminas. Como el, como el maestro que te acaba de hablar ahorita. Sí, a mí siempre se me ocurren cosas interesantes. Sí. Ya la, ahorita estás de maestra, entonces. Sí, soy de maestra en una secundaria. Ok. Hay una okay. nueva materia que les, que les metieron en el plan que se llama vida saludable. Entonces oh. se trata de la nutrición, activación física, higiene, todo eso. Entonces me... Me pusieron a mí ahí. <risa> Muy bien. Vamos por el último dato de, de la noche. Hay uno que, que sea mucho más eh, profundo, por ejemplo, algo que se comiera en la Edad Media o algo así. Eh, que se comía en la Edad Media. O sea, el, jitomate. Hecho, el jitomate. De hecho, estamos hablando el jitomate. El jitomate, después de que lo consideraron como un veneno, se dieron cuenta que no queda por los platos. Ajá. Y después. Déjame ver en qué año, ya o sea, te digo el año. ¿dónde mm, no sé, está el jitomate? Espérame, espérame, espérame, espérame, ¿Conoces alguna película de terror con comida? Con comida no. ¿Con, qué ¿Con no los tomates asesinos, creo que sí existe. Sí, sí sí creo que sí existe. No, De comida no, no conozco ninguna. Pero después de que, de, de que ya comprobaron de que el jitomate no, no era tóxico, quedan uh -huh. por los platos. Ya después no encuentro la fecha, pero ya después este lo en sí, en 1830 lo utilizaban como medicina. Okay. Creían que curaba y lo utilizaban para malestares estomacales, como diarrea, náuseas, malestares, inflamación. Entonces, Entonces... Okay. lo utilizaban para como medicina el jitomate. Ajá, como medicina, como cuando ataba diarrea, tenías inflamación, malestar estomacal, náuseas, era el medicamento, el jitomate. Oye, ¿sabes si el jitomate es oriundo de qué región del mundo? Creo que es es de México, si no me equivoco creo que es de México el jitomate. ¿Sí? Creo Ajá. Ox, oh, me estás haciendo muchas preguntas que no estaba preparada y me estoy quedando mal con tu público, ya no me va a querer. No, si es que siempre a mí se me ocurre, o sea, tú puedes venir con el <ríe> tema y la información que quieras, pero a mí se me va a ocurrir cosas, preguntar cosas extras, siempre he sido así, siempre pregunto cosas Mira, diferentes. Según, según Internet, nuestro señor Internet, dice que el tomate es originario de los Bajos Andes y fue cultivado por los aztecas en México entonces es de los Bajos Andes, Perú. Ajá, sí, sí, Perú, Chile, uh -huh. hasta incluso Colombia. Y la palabra azteca, tomate, uh -huh. significa fruta hinchada. O sea que el tomate, el frijol, el maíz, el nopal, todo eso que le dicen comida de pobres es unos superalimentos. Sí, super, un superalimento, es un es súper completo eso. Tienes el aporte de fibra, hidratos de carbono, proteína con los frijoles, o sea, Fíjate que, que, comido en, humilde, no veo comido humilde. En Perú le dicen frijoles. Frejoles. ¿Frijoles? ¡Frijoles! ¡Wow! ¡Frijoles! No he escuchado. ¡Frijoles! Sí, frijoles. Oye, una pregunta, para cuando tienes la cruda, el... el sí, la cruda, eh, ¿sí es cierto que con un caldo chiloso te alivianas? No, al contrario, irritas más a tu estómago. De oh. por sí estás irritado con tanto alcohol que uh -huh. consumiste, lo irritas más. Entonces lo recomendable sería consumir hidratos de carbono para que como que se, se asiente, por así decirlo. ¿Hidratos de carbono como qué? Pan, algo que tenga pan, tortilla, arroz, sin tanta grasa igual. Ah, sí, pero tu estómago está, está irritado, está, pues sí, como lastimado, por así decirlo, por el sí. alcohol. Entonces, si tú le das el chile, sientes que te despierta porque estás enchilado, pero realmente irritas a tu estómago y después la gastritis no la vas a aguantar. Aquí dice, por eso comemos chilaquiles rojos bien picosos, todo eso. <risa> es Son mitos igual que son lo mitos. de Apodiciaco, ¿verdad? Sí. Igual y es también un efecto placebo. La gente se lo cree tanto que si sí le funcionan. Eh, hoy así, como Kip, también hace una, la pregunta que yo quería hacer, que si sí es cierto que si estás crudo, te tomas otra cerveza y con eso, yo... Pues no porque eh, la conectas, o sea, estás crudo, y entonces ajá. te tomas la cerveza, te vuelves a poner, eh, eh, pues, ebrio, ajá. y la cruda te va a llegar en algún momento. O sea, yo, porque yo también he, he sentido eso, de que me tomo otra y como que me aliviano. Pero en realidad no estoy conectando. pero la cruda de que va a llegar, va a llegar. la o sea, Entonces, no hay de, de... De, de, de recomendación, no. Y aparte, o sea, ¿cómo le hacen? Porque, pues, me ha pasado y no se me antoja el alcohol como por un buen rato digo, ay, no, ahorita no se me antoja porque me da náuseas. Mm -hmm. Yo no, o sea, no podría, ¿sabes? No sé cómo se les antoja a ciertas personas, que es respetable, pero sí. Pues Después, sí, o sea, pero yo, la ¿sabes? cerveza, es más con la cerveza, porque si te... De, tienes una cruda como de alcohol Y echarte otro alcohol Como que no oh, más, Sí, sí, ya Está cañón Muy bien Pues eh, hemos llegado ya al final Para que vayas a descansar Porque me dijiste que tú descansas temprano, ¿no? Sí, me duermo a las 8 de la noche ¿En serio? Estoy desvelando aquí por usted Nada nah, te creas eh, <risa> no. no hombre, no no, pero eso muy bien. Pues muchísimas gracias por invitarme. Gracias a tus, a tus seguidores, a tu público por, por estar aquí, por preguntar, por interesarse tanto en el tema. Me sentí muy aceptada, muy querida. Muchas gracias. Y pues a ver cuando hacemos otro de nuevo. Pues claro, si no podemos hablar de otros temas, ¿no? Claro, ¿no? Como sí. Ay, hago mi tarea chico. y ya me puedo hablar. Sí, exacto. Como que tú te preparas, como que eres muy, este ordenada en estas cosas y cualquier sí. tema lo manejas, ¿no? Trato, sí. Porque hasta de presentadora y todo puedes hacerla. Sí, pues ahí me, me defiendo. Sí, sí, te defiendes. Bueno, pues a mí me dio mucho gusto verte, y que platicaras sí. de este tema. Eh, qué padre que, que sigamos después de tantos años siendo amigos sí. y, y que sí. todo sea bonito y sea bien entonces te agradezco mucho tu amistad el tiempo que nos has regalado el día de hoy y tus conocimientos, muchas gracias no, pues al contrario, gracias por invitarme por considerarme y pues porque seguimos siendo amigos después de uf, muchísimo muy bien Chío, pues entonces estamos eh. ya si tú quieres otra vez mira, yo por mí vienes más días y platicamos de cualquier tema pues sí, yo encantada, nos ponemos de acuerdo y, y el tema que digas ahí lo, lo abramos Dale, pues, Chio, que estés muy bien, te mando un saludote y un abrazo. Bye, yo, descansa, cuídense, adiós, bye, descanse. Bye. Bueno, pues ahí estuvo Chio, pues se llama Rocío, se llama Rocío, es que alguien me preguntó, ¿cómo se llama? Y digo Chio, porque pues así la conozco, pero pues ese se llama Rocío pero bien, ¿no? Interesante, fíjense, a mí me gusta hablar de todos los temas, a mí me interesan todos los temas, siempre pregunto sobre todos los temas, entonces a mí me encanta poder platicar de cualquier cosa, eh, el tema paranormal, claro que, que me gusta, que me encanta, que lo leo, lo leo, lo sigo estudiando, sigo conociendo, aprendiendo y demás, pero todos los temas a mí me súper encantan, soy muy preguntón, quiero saber todo, y creo que hoy fue muy padre, ¿no? Hablar de la comida es como, qué raro, pero estuvo chido. Estuvo chido. Dice, Imoco, Evening Avilés, dice, Imoco, pues, es, ayer, precisamente, Evening Avilés, con esta nueva presentación, este nuevo formato, con este nuevo stand, eh, cerramos ciclos, así que, ya, ya se acabó esa, esa parte, esa, esa temporada, ese ciclo se, se acabó y vienen nuevas cosas. Entonces, pues, a disfrutar las nuevas cosas, lo pasado fue bonito, nos dejó gratas experiencias, bonitas cosas, y así hay que recordar las cosas que nos hicieron bien. Y ahora vamos por otras cosas nuevas, que sean padres para todos, que nos sentamos, nos haga sentir renovados, que nos haga sentir agradables, y bueno, si quieren nos vamos, si quieren nos quedamos un poquito, yo quería eh, despedir a Chio ya, porque pues, ya le robamos dos horas, y es bien pesado gente, es bien pesado a pesar de que hablamos mucho y que se te va el tiempo eh, por ejemplo a mí cuando me hacen entrevistas y no saben qué preguntarme o las preguntas ya me son muy ya muy repetitivas, me empiezo a enfadar mucho, eh, eh, y por eso casi todas las entrevistas que se hacen, se hacen como de una hora, todas las entrevistas que hacen, más o menos es una hora, pero yo yo no, yo cuando hablo con las personas, sí, sí me paso, las tengo aquí dos horas, y de pronto ya siento que ya es tarde, o sea, son las 12, qué tal si no se no, qué tal si tiene que hacer algo y demás, yo tampoco les digo cuánto tiempo van a estar aquí, solamente los invito y ya, moco no, no, moco no porque nos recuerda <ríe> la traición, la decepción hermano exactamente Francisco Salas, igualito ese meme, ese meme sería la respuesta correcta, voy a despedirme de la gente de TikTok, voy a seguir un poquitito en, en, en Twitter, en, en Twitch, en Facebook, en YouTube, gracias por esos superchats, miren, Hoy no les pedí superchats, pero si me echan unos superchats, yo con gusto me quedo aquí más rato. Los voy a despedir, gente de TikTok, los quiero mucho. Descansen. Vámonos a YouTube, a Facebook, a Twitch, a Twitter. Ahí los veo. Gracias, Beatriz. Un abrazote, Beatriz. Gracias. Entonces, yo no sé eh, si todo el tiempo... Les gustaría que a los invitados les habláramos de temas paranormales, o como hoy, que no fue paranormal, pero que, que tuvo ver con, con, con cosas este, curiosas, con datos. A mí me pareció interesante, me gustó la plática. Espero les haya gustado a ustedes también. Eh, Pepe Mendoza nos mandó 20 pesos. Te dice: ¿Qué onda, Ox? Invita a Chris Cross Master. Ándale, pues Chris Cross, pues obviamente lo, lo tengo contemplado. Más adelante lo invitaré. Solamente que piense también, pues, las preguntas. Es que yo para invitar a alguien tengo que estudiarlo, tengo que conocerlo para poder hacer tantas preguntas y mantenerlo enfocado en la transmisión. Porque si, si no sé qué preguntarle, esto, esto no funciona. Y si invitas a la que habla extraterrestre, ya le mandé mensaje a... ¿cómo se llama? Walker, Mafe Walker... Amafe Walker, ya le mandé mensaje en Instagram, espero me conteste, y aunque me cobre, ya si me cobra, pues no importa, pero estaría padre tenerla aquí también, a ver que nos platique, así que sí, gente, ya la tengo, la gente en Patreon me, me pidió que la, la invitara, así que sí, ya le mandé mensaje, y ojalá si venga. Esther Hernández, ya no sé, Esther Hernández, la verdad, gente que tiene menos números que yo, ya no ya no los tomo en cuenta, así me dijo el escorpión dorado, no, no Marce, la verdad ya no tomo en cuenta a esa persona, eh, no sé si siga subiendo videos, si no, si haga transmisiones o no, la verdad no, no, no sé, estoy en un momento padre, bonito de, de, de internet, eh, estaba en un momento muy pesado, muy triste, y ustedes me han ayudado bastante, así que ahora que estoy contento, la verdad que, que no sé qué haya pasado con esa persona, si sigue haciendo transmisiones o no, yo la verdad, eh, no es por ser payasón, pero eh, tampoco les veo, le veía futuro, ¿no? O sea, ellos a, a algún momento se creen muy grandes, se creen muy fuertes, se creen con mucha gente, se creen que, que dominan el internet y demás, pero la verdad es que yo, que tengo la experiencia y sin levantarme el cuello, se necesita mucho, pero muchísimo más para poder mantenerse en internet, para, poner, para poder mantenerse vigentes. Eso es dificilísimo. Gente que se haga famosa eh, es fácil, la verdad es fácil. Pero gente que se quede por mucho tiempo siendo famosa, eso es con un completo un completo reto uh, uh, uh, dice post Raven pero la pones a traducir un texto y pasando un rato otra vez que la traduzca para comparar las traducciones a ver si es cierto que son iguales o sea me encantaría por Raven que, que dijera lo mismo o sea que nos hablara así ah, well, I y que después de que haga todo eso, que diga, oye, ¿y qué fue lo que dijiste? Ah, pues que el universo entre en ti que tú expandas la energía por el cosmos y los seres de luz te abracen y, ok, y que más adelante le vuelves a decir, a ver, ¿me repites la frase como era? Y pues a ver si hace los mismos. <risa> que ya no le va a hacer burla porque... ¿Qué tal si sí si viene? Y va a decir, oye, Clack, le estaba haciendo burla y ahora la invitas, maldito hipócrita. No quiero ser un hipócrita, la quiero invitar de, de buena fe, quiero invitarla y preguntarle muchas cosas chidas para que aquí nos explique y que pues hable extraterrestre. o Hasta estaría súper bien llevarla a una, a una velada buscando ovnis y, y que ella hable para que los extraterrestres bajen di ¿cuál era el otro canal de YouTube que me dijiste? Cuenta relatos. Llama Trina, me encuentras, te encuentro. <risas> Llama Trina, me encuentras, te encuentro. ¡Anima! <risas> Dice Monse. <risas> Gracias, Lisette. Ponla a debatir con esto. Estaría padre que el maestro fumólogo pudiera este, hablar con, con Mafe Walker. Estaría un encuentro épico, o sea, epiquísimo. Ojalá podamos hacerlo. Si es así, yo me encargo de que el maestro eh, Néstor, el maestro fumólogo, pues hable con ella. Ox, invita a Julio César Archet. Tiene muchos conocimientos acerca del tema extraterrestre. Sería interesante que lo invites. No conozco a Julio César Archet, pero ¿de, de dónde es? ¿De TikTok? ¿De YouTube? ¿De Facebook? ¿De dónde, dónde busco a César Archet? No lo conozco. Dice, nos va a explotar la cabeza, dice Benjamín. Mag Magneto llama Trina. <risas> Magneto. La tierra entraría en un colapso. <risas> maestro Néstor, fum fumorólogo. Espacio de tiempo. Márcale al maestro para ver qué piensan del lenguaje. Eh, yo creo que es, lo vemos en la semana. Eh, uh, les quería platicar algo. A ver, vamos a contestar esta llamada y les platico algo. Sí, bueno... Hola. ¿Suena? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Hola, hola. ¿Qué, qué tal? ¿Quién ah, habla? Pues aquí, eh, nada más. Me llamo Rodolfo. ¿Qué tal, Rodolfo? Bájale un poquito la transmisión para que no se encimen las voces y estemos al tiempo. Ah, estaba viendo tu plática de los extraterrestres. <risa> Cuéntame, Rodolfo. Eh, mucha gente no sabe, pero... Este, mucha gente ha reencarnado o se recuerda siendo extraterrestre con regresiones de hipnosis. O eso, eso he leído como dos casos. Sí. Este, y, y bueno, de hecho, una vez puse a una persona a hablar extraterrestre en, ah. en trance. Ah, tú eres el que tienes el don. Exactamente, soy ah. el que te habló de. Muy bien. <risa> el... Muy... Eh, o sea, te comentaba que tengo varios dones y pues también hago hipnosis también. Ah, muy bien, Rodolfo, a ver, platícanos esa vez que pusiste a hablar extraterrestre a una persona. Ah, perfecto, te comento, eh, bueno, fue acá en mi ciudad donde yo vivo. Este te lo hice para practicar con ella. Ajá. Y este, esa vez que yo la vi, me acuerdo que me fui con ella a un bosque porque era donde está tranquilo y no hay, no hay mucho ruido. Sí. y es tranquilo, el, el ambiente, sí. entonces esa vez esta persona llevó, llevó a su mamá, y llevó a una niña como de unos seis años o siete. Okay. Este ya cuando empecé con ella, eh, hubo un momento en que, bueno, empezó a recordar varias vidas en la tierra, pero hubo un momento en que se recordó una que vivió en Pleiades, ok, y yo le pregunté que qué diferencia había entre los seres de, de aquí de la Tierra y los de allá, me dice que la apariencia casi es idéntica, nada más creo que cambiaba eh, sí. las orejas, okay. que entendí que eran como, como puntiagudas, pero que, era, que eran iguales a nosotros, pero solamente cambiaban las orejas puntiagudas, exactamente, uh -huh. y, y me acuerdo que en un momento le dije que me dijera algo en su idioma, y sí me lo dijo. Okay. Este y se me hizo interesante. Se me hace interesante porque, porque cuando uno habla de extraterrestres, mucha gente, hay, hay mucha gente escéptica que no cree, hasta que no vean uno. Ok, sí. Pero lo más increíble es encontrarte con personas que se recuerden viviendo fuera de la Tierra. Ok. ¿Cómo, cómo? ¿Se, ¿Se recuerda viviendo fuera de la Tierra en otros planetas? Exactamente. Ok, ¿y qué te dicen de esos otros planetas? ¿Cómo son? La, la cuestión es esta, o sea, no es que... No es, no es como dicen en la tele de que está de que está Orión. Hay millones de millones de millones de planetas con vida Claro, claro, debe de, de, de ser así. Entonces, a lo que voy es que hay... Hay millones de millones de millones de razas eh, esparcidas por todo el universo ok y este me, me he topado bueno ella era de Pleiades cuando se acordó sí. hay otro hay otro planeta que se llama neón no me acuerdo si es planeta o galaxia ok e, ese pues ese yo nunca lo he escuchado que lo mencionen en la en la tele ok o que yeah. Neon, no. Neon, así se llama, Neón. Uh -huh. Y este, de hecho, pues tienen muchísimas apariencias diferentes. Hay una vez que me topé con una que se recordaba, se recordaba como una tipo de mezcla de, como, como tipo sirena, pero no, no era aquí en la Tierra. Okay. Y, eh, recuerda que ella se, que era una mujer Y ella se recuerda este Su piel cuando se veía la piel En trance A sí misma se, se veía la piel Entre verde y azul me decía O sea que esa era su piel Cuando estaba cuando era extraterrestre Exactamente oh, y... hay, hay, perso hay personas también De hecho creo que fue ella Ajá. Que dijo, que yo le pregunté en un momento Bueno y a ver dime cómo es ahí donde vives O sea, cómo es Cómo es ahí el, el entorno. Sí. Le digo, le dije en trance a ver, volteé para arriba a ver qué ves. Ajá. Y me dijo que veía eran siete, no me acuerdo si eran lunas o soles, pero eran siete hilerita. Oh. Seguidas. O sea, en el cielo siete como. Siete, no, no me acuerdo qué eran si solo solo lunas ya no me acuerdo pero si eran estaban pues a lo mejor lunas a lo mejor lunas porque si fueran soles imagínate el tremendo calor eh, no, no me acuerdo pero ya, ya me ha tocado veras personas que me relatan que me relatan que no hay que no nada más hay un sol sino que hay como hecho, hay dos soles como un tatuín. dos soles eh, eh, eh, sí y hay otras que eh, no hay soles ni lunas, y en vez de eso hay como una, digamos que es como una esfera artificial, Ajá. que es de lo que, es, que lo, eh, esa esfera artificial emula al sol, pero no es natural, es, es artificial. Artificial, artificial, o sea, los extraterrestres hicieron su propio, este como sí. su propio sol. Exactamente. Órale, eso está muy interesante, muy interesante. eso sí, y, eh, te iba a comentar ahorita que estaban hablando de la comida uh -huh. también hay personas que se recuerdan siendo me ha tocado algunas que se recuerdan siendo perros en otras vidas me tocó una que se recordó siendo oso ok y sí. ya van varias que me tocan este, o sea, siendo animales o pues. sea, al ser gacho que reencarnes en un animal, no? mira de lo que, me to... de, de lo que he visto, cuando uno se porta mal sí es cuando reencarna como animal Porque a una regresión Que le hizo una persona Me acuerdo que de varias vidas que tuvo En una se se acordó Cómo abandonaba a sus hijos Por irse pues con otro órale Los abandonó Y luego ya después En, en otra vida se recordó siendo Pero eh, ella me tocó León, ya me acordé Se recordó siendo León okay. ¿Y qué hacía cuando era León? ¿Qué hacía? Pues pues yo le pregunté que qué sentía vivir así, me, me decía que le gustaba. Y, y viene aquí algo, se me hace así como interesante, porque dice, ya cuando la desperté del trance, porque hay la, muchas personas cuando, cuando las despierto del trance, se acuerdan de la mayoría de las cosas. Okay. Y, y me dice que lo, lo, que lo como lo interesante es que a ella de chiquita así le decían león, no me acuerdo si le decían leona creo, sí leona ajá de chiquita porque era bien enojona yo entendí que era bien enojona es pero sí le decían de, es... como de cariño y como que eh, coincidía y... con su vida pasada sí o sea a eso voy aparentemente le, le decían leona de pues, de cariño porque era berrichuda yo creo pero pues pero después pues salió la regresión que, que ella había sido eso, que había, sido leona. Que había sido leona pues, leona. Exactamente oh, Qué coincidencia, o sea, lo que a lo mejor Pasa en esta vida Y tiene coincidencia con algo de nuestras vidas pasadas Sí, de, de hecho sí Por ejemplo, estaba viendo el caso de Eso lo vi en la tele uh -huh. eh, No me acuerdo cómo se llama Es un artista que tiene un nombre como árabe Y, y una vez le hicieron una regresión Yo no se le hice Se lo hizo otra persona sí Pero se recordó viviendo en Arabia Y ese nombre es muy común ahí ...bueno pues ese nombre que le pusieron ahora es, es árabe... Sí. ...entonces está interesante porque es... ...inconscientemente ponen nombres de otras vidas... ...o sea ponen nombres de otras vidas o apodos de, de... ...como en el caso pues de la que te digo que fue Leona... Okay. ...entonces aparentemente es coincidencia... ...pero ahí van saliendo accidentalmente pues cosas de vidas pasadas... ...está muy padre eso de poder hacer regresiones a las personas... Y saber sí. en eh, qué, qué reencarnaron, en qué estaban antes, o que si estaban, como tú dices, en otros planetas. Y que tú, ya que me estabas hablando de que has hecho hablar a personas idioma extraterrestre, ¿cómo le, cómo le hacen cuando has escuchado que hablan idioma extraterrestre? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Pero no, no entiendo la pregunta. Sí, sí, ¿cómo le hacían que recuerdes? ¿Cómo estaban hablando en extraterrestre? ¿Qué sonidos hacían? Pues se oía así como si fuera un dialecto, como un tipo de dialecto, ¿no? como un tipo de... pero no eran pues palabras de aquí. Uno que recuerdes, o sea, más o menos cómo hacía las las fo la fonética. Quiero ver si es, se parece mucho a la de esta mujer que dice que habla extraterrestre. Eh, eh, no, pues, mira, de la vez que dice esto a esta persona ya hace como cuatro años. Sí, ¿cómo? O sea, ya tiene tiempo de su y cómo hacías. Sí. Eh, pues no sé. como como ¿Con unidos, ¿dices? no no así lo hacía más o menos como que con la pura garganta no, ella sí pronunciaba palabras, ah ok sí, sí como que ella, con ella lengua pero no, no, ma... no me, ya, ya tiene cuatro años de eso pero sí pronunciaba palabras y no te dijo de qué planeta venía? la de Pleiades, ah la de Pleiades Qué raro, ¿no? Porque porque muchos hablan de las playades o sea, sí, sí habrá otra civilización ahí en las preyades o sea, sí será real, entonces. Pues, yo, o sea, mira, te, te comento algo también. Sí. Esta misma persona que te digo, uh -huh. en, en una de esas vidas, de hecho, antes de reencarnar en esta, porque ella nació como en el 89, sí. aquí en Morelia. Bueno, yo soy de Morelia. Ok. Y, y ella reencarnó en el 89 desde mi ciudad. Okay. Pero hubo un momento en que le estaba haciendo trance. ¿no? Sí. Y, y, al, y al preguntarle qué veía, me empezó a decir que... De hecho, hasta empezó como a agarrarse la rodilla, el pie de dolor. Ok. Le preguntaba que por qué se por qué se agarraba y así gemía como que le dolía. ¿Cómo hacía? Pues así como cuando alguien se queja que le duele que le duele algo. Pues, ella, ella se agarraba la rodilla y así como que le decía ah", así como ah", como quejándose Ok. y este le pregunté qué ves o por qué le haces así Dices que me estoy viendo Ajá. Que, que hay un derrumbe le dije ¿cómo que un derrumbe de Sí, como que un temblor Ajá. y le pregunté qué ves o qué no pues es que veo que todo está todo todo está caído derrumbado y yo estoy este, entre los escombros no. Al decirle que, que en qué país se veía, me dijo que en México, Ajá. y le pregunté en qué año, en qué año es, es donde, en qué año está pasando esto, y me dijo que era en el 85 Ah, no manches, o sea, como que estaba reviviendo el momento del 85, por eso gemía Exactamente O sea, ella estaba atrapada o algo así Sí, de, de hecho ahí se murió en ese, en, en el temblor y se murió Oh, qué feo eso pero, o sea, te la encontraste así en el camino. ¿Cómo? O sea, ella la encontraste así caminando, o sea, no fue tu paciente. ¿O sí? Eh, eh, mmm. Caminando no, sino... Ayer, Lo que pasa es que ya, yo ya... antes agarraba gente para practicar. Ajá. Y, y ella, este, le interesaba... Le interesaba eso de vidas pasadas y, sí, y pues yo le hice la regresión. regresión. Ya, ya te entendí. Así. Ya te entendí, es que entendí mal. Entendí que la habías encontrado así en la calle, ahí en Morelia, pero no. Estaba relatando eh, lo que de, en la regresión te lo estaba sí. relatando, ¿no? ya Sí, ella estaba recordando en la regresión uh -huh. este que te digo que vivió en, en Pleiades, que te digo que se acordó viviendo en el terremoto. Sí. Y este, se recordó ella también como perro, de hecho, ella. ¿Como perro? ¿Y cómo se llamaba Esto, de perro? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo le pusieron de perro? Imagínate que ¿Mm? se llame Fifu. O... Ah, no, no le pregunté de eso. Lo que sí me acuerdo es que, que en un momento. Ajá. En un momento ella se veía este. Se veía que estaba en un cuarto cuidando a una señora. En silla de ruedas, como que la ponían de guardián, o para que no estuviera sola una señora inválida. Sí. Y, y ella la, la tenían, o sea, ella siendo perro, estaba ahí como acompañando pues a esta persona de silla de ruedas. Ah, ya, ya, como que era el perrito que acompañaba a la señora, o a, al que estuviera en silla de ruedas. Sí, o sea, la, la señora estaba inválida y tenía un perrito, un perro pues que, que la cuidaba. Y era esta pues, en su vida pasada. Eh, era ella que en otra vida fue perro. Como el Pipucho le hubieran puesto, o sea, ¿cómo te llamas el Pipucho? <risa> es, que... <risa> es que le hubieras preguntado, o sea, pudo haber tenido muchos nombres. No, de ahí se me pasó, no le, no le pregunté porque estaba bien entretenido con la demás información que me estaba soltando. <risa> bueno, para la próxima que te salga alguien así, dile, ¿y cómo te pusieron? Eso sería interesante El pipucho, <risa> Ok Y esa, esa este, regresión ¿Hace cuánto la hiciste? Ajá. Hace cuatro años, ¿no? Más o menos, sí Y últimamente ya no has hecho como una regresión Que sea así también interesante como estas Sí, la sigo haciendo eh, Mira, te, te platico una Que fue reciente Ajá. Uh -huh. eh, de, de una persona, este fue un hombre que, que lo metí en trance Y se empezó a acordar viviendo en Egipto en un momento Pero ya de hace tiempo, de hace mucho tiempo atrás Wow. Y eh, me decía que se veía en un templo y veía los jeroglíficos en el templo Uf. Me decía que en el momento en que estaba en trance Él entendía perfectamente los jeroglíficos Ay, ah, ¿y qué, no, no le preguntaste qué decían? Eh, habíamos quedado de hacer otra después, pero luego ya le dio miedo. O sea, pero no no te dijo qué decían los jeroglíficos. Eh, en ese momento no, pero, este, o sea, digamos que acabó la sesión y, y habíamos quedado de volver a hacer otra para para que, que dijera en trance qué decían los jeroglíficos ok y ya la, no quiso la, la. ¿Mande? y ya no quiso Sí, ya no quiso ya como que le dio miedo porque les sucede algo si los pones en regresión o sea les puede suceder algo malo eh, mira el único la única cosa que les puede pasar es que si están enfermos del corazón es dar un ataque ok o sea como un paro cardíaco Sí. Porque eso sí puede pasar, pero siempre y cuando estén enfermos del corazón. Ya, y tú? fuera Fuera de eso, sí. Lo que puede pasar es que queden así como, como choqueados un tiempo. Ya, ok. Será interesante, ojalá algún día, ¿no tienes esas regresiones como grabadas para que las subas a YouTube y veamos eh, cómo trabajas? O en algún momento no podemos hacer una transmisión donde tú en vivo estés haciendo una regresión y podamos ver cómo trabajas? Eh, sí. Bueno, sí, sí lo puedo hacer. De hecho, igual voy a abrir un canal para ir subiendo ese tipo de cosas. Este, Sí, sí puedo hacer también una regresión ahí. este, a Hacerla, ¿quién dices? Perdón. Ah, o sea que Tengas ahí a una persona cuando transmitamos y hagas esa regresión y que nosotros te estemos viendo a través de, de la transmisión, del teléfono, por ejemplo. De hecho, lo puedo hacer a distancia. Ah, también a distancia, con alguien de alguien que invitemos aquí. Por ejemplo, yo invito a alguien y tú sí. podrías hacerle la regresión. Exactamente. Uy, oh, eso sería genialísimo. ¿Qué tal si nos ponemos de acuerdo para la, para la semana? Me escribes un sí. WhatsApp y nos ponemos de acuerdo y lo intentamos. Ya te, ya te he mandado, pero creo que no los lees. Sí, es que no me, do, no me doy tiempo, se me pasan todos o leo algunos y otros, ¿no? Y como no te he agregado, o sea, ya vi ahorita cuál es tu sí. número, te voy a poner, eh, te voy a poner nombre para que ya sepa cuál es y te busque. Ah, perfecto. Perfecto, Rodolfo. Pues entonces, estamos en contacto, mi hermano, muchas gracias. Ahorita te escribo un hola para que ¿Sí? sepas que ya estoy, ya sé cuál es tu WhatsApp. Ah, Perfecto. Sí me ubicas que te marqué ayer, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro que sí. sí, sí claro, claro. Bueno, perfecto. Sale pues, muy Salve. bien. Buen Rodolfo. Saludos, Bye. que estemos bien. Hasta luego entonces. Bye. Bye. Pues ahí tenemos a Rodolfo, eh, eso de que pueda hacer una regresión en vivo y a alguien a distancia suena bien interesante. Ojalá alguno de ustedes quiera participar, quiera entrar aquí a la transmisión junto con él y a ver si puede hacer la regresión. Eh, vamos a, a platicarlo y veo quién de ustedes del público se ofrece y que le pueda hacer la, la regresión. Eh, me dio mucha, mucha risa lo del Pipucho. <risa> que imagínate que, que la señora se llamaba Pipucho cuando era perro. <risa> pipucho, qué pinche nombre. <risa> y es que así les ponemos a los perritos, ¿no? Así le ponemos a los perritos, son unos nombres bien chistosos <risa> Entonces me dio mucha risa. Eh, gente ya me tronó la, la ya me estalló la tacha ya tengo sueño eh, hay que descansar, yo los quiero mucho, espero les haya gustado mucho esta transmisión con, con Chío si sí, tiene tiempo Chío si platicamos si de pronto se puede pues a lo mejor me gustaría que Chío eh, pudiera interactuar conmigo y que viniera más transmisiones y que pudiéramos hablar de, de ciertos temas Chío es muy inteligente, eh, es muy eh, responsable, me, me agrada mucho cómo es Chío, la verdad también es súper agradable, así que yo creo que Chío es, es buen elemento, ojalá y si se dan las cosas, pues a lo mejor pueda ser nuestra compañera, entonces pues si no, pues les presento otras amigas y ya ustedes me dicen cuál, pero, pero voy a traer más amigas pues a estas transmisiones, pero ella me parece que, que es muy muy buena para poder platicar cosas, para, para que pueda haber una comunicación más interesante, así que les agradezco mucho, gracias por sus super chats, gracias por estar aquí conmigo, por eh, los comentarios, por hacerme reír y por apoyarme siempre, los quiero mucho, hoy no puse comerciales, hoy no puse mi, mi Patreon, pero síganme en Patreon, eh, les voy a poner ahí mi, mi Paypal, ahí mi Paypal por si no pueden, eh, por las otras redes que no me pueden dar super chats estrellitas y demás. Mi Paypal está ahí completamente directo, oxlacinvestigador.com, es el Paypal y les agradezco mucho su apoyo. Mil, mil gracias a todos. Chío, para la nueva temporada de la rajada peludona, podría ser, si tiene tiempo y si quiere Chío, podría ser podría ser, ya veríamos, ya veríamos, ya veríamos si todas, todos lo, la aceptan y si ella tiene tiempo y quiere, podría ser, bueno, los quiero, descansen, buenas noches, hasta mañana.